Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo en donde, como sabéis, hablamos de temas de psicología, que es lo habitual en este canal. Hoy vamos a hablar concretamente de ansiedad y para eso tenemos con nosotros a varios invitados que nos van a hablar de sus síntomas, de cuándo ha comenzado la ansiedad en ellos, de cómo se ha ido desarrollando, de cómo le afecta hoy en día esa ansiedad y de qué temas les han venido mejor para tratar la ansiedad o para disminuir los síntomas. Tenemos con nosotros ya en la sala, por ejemplo, a Clary Torres. Eh, Clary, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Clary, te pusiste en contacto conmigo para decirme que querías compartir tu testimonio sobre ansiedad. ¿En qué parte del mundo estás, Clary? Estoy en Alemania. Uh -huh. Muy bien. Pues háblanos, por favor, de cuándo comenzaron en ti esos síntomas que relacionas con, con la ansiedad. Digamos que se detonó en el 2015, pero eh, después me di cuenta que tengo ataque de pánico y ansiedad desde que yo tenía 8 o 9 años. ¿Cuáles son los primeros recuerdos que tenías cuando tenías 8 o 9 años que tengan que ver con la ansiedad? Bueno, recuerdo que, por ejemplo, yo estaba eh, jugando con mis tíos, que me crié con, con mi abuela y de repente me entraba un miedo y, y yo salía corriendo a la cocina y tomaba agua y siempre eh, tenía miedos porque en ese tiempo, eh, en los 90 por ahí, Siempre decían que en el 2000 se iba a acabar el mundo. Entonces yo sí, me sí. crié con ese con ese miedo, ese miedo. Y no sé si han visto cuando el sol se le pone como un círculo eh, negro alrededor así. Entonces yo miraba eso y entraba en pánico. Yo pensaba, ah, se va a acabar el mundo. Y entraba en pánico. <risa> Eso era cuando uh -huh. tú tenías 8 o 9 años, que te asustabas mucho sí. por esa situación, ¿no? Sí. Y a partir de ahí dices que tuviste varias situaciones así de pánico. Y en el 2015 fue cuando empezaron a ser más intensas, me imagino, ¿no? Sí. Eh, los ataques de pánico, sí, en esa edad de 8 o 9 años me daban, pero no siempre, sino muy esporádico, sí, cada... 5, 6, 7 años así pero en mi edad adulta ya venían un poquito más frecuentes, quizá por el estrés o por el trabajo, porque yo trabajaba bares y restaurantes de extranjeros siempre por la noche y uno eh, siempre toma mucho y se acuesta tarde y quizá por eso vino más fuerte la la ansiedad. ¿Y qué recuerdas de, de ese momento donde te vino más fuerte? En, ese día yo estaba sola. Yo estaba... Eh, había entrado a trabajar y estaba sola en el trabajo. Y yo me sentía como con sueño y así como cansada, no sé por qué. Había regresado de una vacación y me sentía así como con sueño yo me tomé un café y seguía como con sueño después me tomé otro café y me sentía así después llegó un cliente y me me dijo que, que si yo me sentía bien le dijo que tengo sueño que me sentía cansada me dijo pues tómate algo y yo te lo brindo eh, me tomé una de esas bebidas energizantes y seguía como con sueño así me dijo toma algo más y yo te brindo tomé otra bebida energizante él se fue cuando yo salí de detrás de la barra del bar me senté enfrente y estaba jugando con mi teléfono y de repente siento que como que me va subiendo un con calor, con frío y un miedo. Y la mente de una vez, te vas a morir. es de tu último momento, te vas a morir. Entro corriendo al bar porque eh, me, me, se me aceleró el corazón, tenía temblores, sudaba. Entré corriendo al bar porque era siempre lo que yo hacía cuando me daban ataques de pánico. Eh, tomaba agua. Eh, cogí una botellita de agua, me la estaba tomando, pero no me tranquilizaba, eh, y la mente te va a morir, te va a morir, te va a morir, entonces salgo de, del bar, me voy donde hay gente, digo voy a salir, si me pasa algo, pues me ven, eh, salí y estoy ahí nerviosa, veo que pasa un minuto y no me muero, entro de nuevo al bar, y sigo nerviosa, llega una muchacha, me dice, le digo que me siento mal, que estoy nerviosa, me dice, seguro la presión, eh, quítate los zapatos, tira los pies al piso y tómate un vaso de leche fría. Así lo hice, pero no me tranquilicé, entonces llamé a mi jefe, le dije que me sentía mal, que tenía que ir al médico, el jefe me dijo, ok, el eh, seguridad, y vete. Eh, me llevaron a, a un consultorio privado, me acotaron una camilla, me pusieron un suero, una patillita en la boca, como que me dormí, pero yo temblaba en la camilla y, y el corazón a mil, y como que me medio dormir. Cuando desperté ya estaba más tranquila. La mujer me recetó unos medicamentos y me fui a la casa. Ese, esa noche dormí tranquila eh, al otro día el 24 de diciembre cené eh, pero como a las 8 de la, no, de la noche otra vez el mismo ataque de pánico y yo le dije a mi jefe ya no puedo, me tengo que ir eh, él me dijo, está bien, vete me fui y de ahí la agorafobia ya de ahí eh, la mente me decía si sale te muere yo no podía salir de la casa, porque la mente me decía si sale te mueres. y yo entré en pánico, no salía Tenía la niña tenía en ese tiempo, tengo una niña de 11 años, está aquí en Alemania eh, tenía tres años ese entonces y yo tenía que llevarla al colegio yo salía de la casa como cuando está lloviendo uno tiene que salir corriendo para entrar al auto así corriendo la llevaba al colegio así corriendo regresaba a la casa a mi habitación porque no podía cocinar le tenía miedo a cocinar tenía miedo a bañarme eh, tenía miedo a salir Ten, tengo todavía tengo miedo a los medicamentos tengo miedo a los medicamentos y un sinfín de miedos uh -huh. ¿Qué cosas has venido evitando en tu vida desde esas situaciones? Evitaba salir de la casa mientras yo no supe lo que tenía. Porque después que yo supe ya lo que tenía, empecé a escuchar audios y testimonios y meditaciones y fui saliendo poco a poco de la casa con miedo y todo pero salía, me exponía a, a los miedos y así fui venciéndolo. Tienes la sensación de que es importante entonces el exponerte a los miedos, el enfrentarte a ellos para tener una vida más normal. Claro, porque es solo ansiedad, es solo un miedo y el miedo no mata a nadie, entonces hay que enfrentarlo y darse cuenta y darle a entender al cerebro, al subconsciente, a la mente, que es solo miedo y que no pasa nada. Porque el pensamiento que tienes eh, surge con esa idea, ¿no? De esto te va a matar, esto, te, esto va a acabar con tu vida. El pensamiento tiene esa forma, ¿verdad? Sí. Siempre la mente, eso es lo que le dice. Porque yo digo que la ansiedad es miedo a la muerte. Más. Siempre, uh -huh. siempre a la muerte. Uh -huh. ¿Y um, has recibido algún tipo de ayuda terapéutica? Me refiero al médico o psicológica. No, no, no, no, no he ido a psicólogo. Aquí quiero ir porque, aunque controlo la ansiedad y tengo una vida normal y tranquila, pero... Eh, hay momentos que me siento muy estresada y hiciera si como terapia o si tengo que recibir algún tipo de, de medicación que me relaje, no que me, que me duerma, ¿no? que me relaje. Uh -huh. Antes has hablado de que te han servido de mucha utilidad audios de meditación, de relajación. Eh, ¿Qué tipo de audios has, has escuchado y hasta qué punto te ha servido? Yo tengo testimonio de personas de su página y otros testimonios de personas que han, eh, eh, ¿cómo digo? Que han sobrepasado la ansiedad, que han podido controlarla y tienen una vida más tranquila. Y tengo uh -huh. esos audios ahí, esos videos. Cuando me siento muy estresada o muy mal, lo escucho y me relajo. Uh -huh. ¿Te ayuda entonces en conocer y escuchar el testimonio de otras personas que hayan pasado o estén pasando por ansiedad? ¿Es así? Sí, me ayuda mucho porque veo que hay muchas personas que, pade que padecen de esto y a veces yo pienso, ok, hay muchos testimonio de personas que han pasado por, por la ansiedad, pero no hay ningún testimonio de personas que haya muerto por ansiedad. Entonces significa que la ansiedad no mata a nadie. Que uh -huh. la ansiedad no te deja vivir en paz, pero no, no mata a nadie. Eso es. Sin embargo, el pensamiento que tiene la gente con ansiedad y sobre todo con ataques de pánico, como tú también has, has comentado, es ese pensamiento de esto me va a matar. El pensamiento que se uh -huh. tiene es ese. Y como tú has dicho, la ansiedad no mata. La ansiedad es incómoda, es molesta, es desagradable, pero no mata y la y lo... Lo bueno también es que es limitada en tiempo. Hay gente que puede tener un nivel muy elevado de ansiedad media hora o una hora, pero ya está, es limitada en tiempo, entonces se termina, ¿no? Sí. Solo hay uh -huh. que buscar eh, métodos que ayuden a relajarse, sean audios, sean meditaciones, sean testimonio de otra persona. Y relajarse, porque solamente ansiedad. Uh -huh. Nos está diciendo El Eliez en el chat, nos dice, hablo desde Costa Rica, gracias Fernando por estos testimonios que son de gran ayuda. Coinciden contigo, entonces, esta, esta persona, Eliez, con que los testimonios son, son de mucha ayuda. Y nos pregunta Vicente Parra, nos pregunta, ¿cuáles han sido, Clari, a lo largo de tu proceso los síntomas? Eh, es, es interesante esta pregunta por los síntomas, porque mucha gente no se da cuenta de que lo que siente es ansiedad. ¿Cuáles han sido tus síntomas de ansiedad? Los síntomas han sido taquicardia, agorafobia, eh, nerviosismo, eh, mucho pensamiento obsesivo y negativo. Eh, ¿qué más? Falta de sueño no he tenido. Miedo a la medicación. Eh, ¿Qué más? ¿Has notado dificultad para respirar, sensación de ah, ahogo, sí. sensación de opresión en el pecho? Sí, sí eh, el aire a veces como que me falta, pero en realidad no falta, el aire está ahí solamente que uno siente que falta, pero no, no falta. Eh, mm. Ese dolor en el pecho, mucho dolor en la espalda, sobre mm -hmm. todo aquí, en, en este músculo de, de aquí. Mm. Eh, ya, y pues, a nivel... Sí, eh, opresión en la cabeza también. Uh -huh. A nivel gástrico, ¿has notado dificultad para tragar o sensación de como si tuvieras un puño en la boca del estómago o ardores o molestias intestinales? Molestias, mucha molestia intestinales Yo a veces pienso, pero ¿qué voy a comer si toda la comida me, me, como que me da reflujo, se dice? Sí, sí, eso es. Me, me cae, me sienta mal, en... pero eso por la ansiedad. Muy bien Y eh, esos audios que has comentado No sé si has llegado a, a escuchar Uno de respiración diafragmática lenta Que tengo en mi, en mi canal Porque justo nos está preguntando Libanesa de los Santos Nos dice ¿Cómo puedo bajar la taquicardia? Y controlando la respiración, haciendo respiraciones diafragmáticas lentas, es uno de los métodos. Hay una guía, hay un, un vídeo en mi canal que explica exactamente cómo, cómo se hace la respiración diafragmática lenta. En tu caso, ¿llegaste a practicar algún ejercicio, Clari, de respiración, ya sea ese o algún otro? Eh, cuando me siento muy estresada, sí. Eh, inhalo y exhalo y me relajo, pero no lo he seguido eh, continuo, sino solamente cuando me siento mal. Entiendo. Pues, eh, Clary, me gustaría finalizar la entrevista preguntándote eh, lo que le pregunto a, a casi todas las personas al final, que es qué consejo le darías a las personas que nos están escuchando que tengan ataques de pánico o ansiedad fruto de, de tu experiencia? Lo primero es perder el miedo a la muerte, perder el miedo, porque cuando pierde el miedo se van todos los síntomas. Eh, buscar ayuda psicológica, que no le tengan miedo a lo que diga la gente, a lo que digan los demás, porque quien está sufriendo es usted, no las otras personas. Entonces, si necesita ayuda psicológica, tiene que buscar ayuda psicológica. Si tiene que ir al psiquiatra Tiene que hacerlo Y si necesita algún tipo de medicación Mientras eh, Se ap Aprende a controlar la ansiedad Pues también Si lo necesita tiene que hacerlo Porque eh, La idea es estar bien Estar tranquilo, estar relajado Estar con la mente lúcida uh -huh. Perfecto, Clary. Pues dejamos ahí esos consejos tuyos que seguro que tienen muchísimo valor para la gente que nos está viendo hoy en directo cuando es 6 de octubre y seguro que toman muy buena nota. Y como tú has comentado a Clary hace un momentito, estos testimonios ayudan a muchísima gente por sentirse acompañados, por sentir que no son los únicos en tener ansiedad y sobre todo para entender que la ansiedad no mata, que la ansiedad es desagradable, pero como tú muy bien has dicho... La ansiedad no mata y hay que hacerle ver a la cabeza, al cerebro, eso. Hay que quitarle, hay que quitarse de la cabeza la idea de que la ansiedad me va a matar de un infarto, un ataque al corazón o me va a hacer mm. que me vuelva loco. Porque la ansiedad es desagradable, pero no mata. Clary, muchísimas mm. gracias por haberte puesto en contacto conmigo. Ha sido muy amable por tu parte el querer compartir tu mm. testimonio. Y te deseo lo mejor, Clary. Gracias. Que tengas buen día. Hasta luego. Chao. Bye bye. Bien, hemos tenido el, el testimonio de Clary desde Alemania y, y hoy estamos hablando de ansiedad en el, en el programa, de ansiedad, que es uno de los temas eh, que más afectan a las personas a nivel mundial, que más genera malestar, que más incide en el bienestar de la gente. Y os, os voy a invitar a, a compartir vuestro testimonio aquí en el, en el canal, cuando hoy estamos hablando de ansiedad, es el tema de hoy. Y tenemos con nosotros ya a un nuevo invitado, que es Néstor, que está en el canal. Eh, Néstor, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy buenas bien, tardes. Bien. ¿Desde dónde te conectas, Néstor? Yo estoy saludando desde Guatemala. Estoy aquí en la ciudad de Guatemala, en Centroamérica. Pero veo Perfecto, que esto... Néstor. Hoy... Global, yo creo que se ha generado en todos lados. Eso es, eso es. Néstor, eh, te pusiste en contacto conmigo también para compartir tu testimonio de ansiedad. ¿Cuándo comenzó en ti la ansiedad, Néstor? Eh, esto empezó raro porque yo creo que muchas personas de los que están acá me van a entender. Uno cree que tiene todo menos ansiedad, uno busca ayuda, uno busca doctores, uno busca de todo. Pero una vez estando en casa. Eran como las nueve de la noche y yo estaba empezando a quedar dormido cuando siento ah, que presión en el pecho, como que y, y esto que es, y se pega y levantó uno de su cama y yo vivía en un apartamento de dos niveles, lo primero que pensé, no, no voy a lograr bajar las gradas porque yo sentía nublado, sentía que no podía respirar, entonces lo los que me entro al baño y me miro en el espejo y es una especie de, de especialización que se llama, que uno ve todo distinto a la realidad. Eh, es el... Es el... Es el... Néstor, disculpa Ajá. que te interrumpa, pero te escucho muy, muy lejos y con mucho eco. Es posible que sea por la sala en la que estás. No sé si tienes opción de desplazarte quizás hacia una sala que tenga menos eco o a conectarte desde tu celular. ¿O con Sí, eso quizás te dé mejor calidad de, de sonido. Estupendo, es que lo, lo estabais comentando ahora en el chat de todas las personas que nos estáis siguiendo en directo. Eh, hoy estamos compartiendo testimonio sobre eh, ansiedad y estamos en directo con Néstor Serrano que nos está compartiendo su, su testimonio en estos casos eh, la ansiedad como vais a ver es una sensación interna muy desagradable eh, que puede eh, impedir a la gente hacer determinadas cosas antes en el testimonio nos decía Clary que, que le dificultaba salir de casa o hacer una, una vida normal Vamos a ver si te escuchamos ahora un poquito mejor, Néstor. A ver. Eh, no, no, no te escucho nada. Tendrás que configurarlo ¿vale? desde la opción configuración que tienes abajo. Y aprovecho mientras está configurando el teléfono y, y, y los auriculares para recordaros que podéis acceder al directo os voy a dejar ahora como hago habitualmente un enlace en el chat y si queréis acceder al directo lo único que tenéis que hacer es eh, pinchar en ese enlace pasaréis a la sala de espera y, y cuando os vea os, os daré paso para que intervengáis en este directo en el que hablamos de, de ansiedad <coughs> Vamos a ver si, si tenemos ahora un poco más de suerte. Eh, conecta el micrófono dándole al botón del micrófono y así te escucharemos. que Está sobre tu pantalla para activar el micrófono. No te escucho. Pulsar el, el botón de activar micrófono. Vale, pues como decía, sí. Ahora sí. Bueno, se te escucha un poquito lejos de nuevo. Yo creo que es quizás por el eco de la habitación. Si te pegas un poco el micrófono. Ok, ahora tú me dices ¿Se escucha bien? Muy muy lejos. Pero bueno, si no te puedes desplazar afuera de la habitación esa en donde estás, te lo hacemos ahí en donde estás ahora. Vale, no te preocupes. Acércate un poquito a la cámara, que creo que estás recibiendo el sonido desde la cámara. Y ah, te okay. escuchamos desde ahí. ¿Ahora sí? Sí, sí. Pues... resulta que yo en ese entonces... sentí como que me iba a morir. Era que, que empecé a... ya no podía respirar y... lo primero que uno hace es correr a urgencias, y donde el doctor y... lo primero que le hace el doctor a uno es... Mijo, tranquilízate, no tienes nada. Y uno, ¿cómo no voy a tener nada? Si siento que me estoy muriendo Y creo que es el problema más grande de todos Sentir que uno va a morir Pero en realidad no, no, no, es, no, no, pasa nada en, en sí Más que la ficción que uno tiene Visité como 20 cardiólogos Me hicieron pruebas de esfuerzo, pruebas de hoster Me han hecho toda clase de pruebas Pero no, no nada, todo sale, todo está bien Entonces yo creo que más que todo el problema el problema que uno tiene es de que como no sabe no sabe qué es lo que uno está pasando en ese momento entonces por eso es de que de que no sé, uno, uno cree que, que no se va a curar, pero no es así uno se cura, uno sale uno enfrenta la vida de una forma distinta es así pero el ¿Qué que recuerdas que creo que uno tiene, perdón, que el problema más grande que creo que uno tiene es que uno asimila los síntomas que uno tiene con enfermedades. Entonces, el cardiólogo le dice que uno está bien, pero al otro día a uno le duele el estómago, uno se va a donde el gastrointestinólogo. El, el gastro le dice a uno que todo está bien, pero después a uno le duele esto, aparte de aquí, o le duele el hombro, o cualquier movimiento es malo. Entonces, ya va uno donde el neurólogo, porque ya le dijeron que era cuestión de nervios. Eh, en fin, visita a uno a todos los doctores y lo único que hace uno es un... Es, Temporal. o sea, uno, el doctor le dice a uno: Estás bien, y uno sale con la sonrisa así, como que ay, qué alegre, no tengo nada. Pero dos, tres días y ya está de nuevo uno ahí en su casa. Y el peor problema que uno puede hacer, y eso las personas que tal vez han padecido de esta ansiedad lo saben, que es encerrarse uno y no afrontar la verdad. Porque cuando uno se encierra, uno alimenta esa ansiedad. Y la gente le dice: a uno, la gente le dice no, Tranquilo, vas a estar bien, no tengas pena pero solo uno que pasa eso sabe que realmente no está bien uno y la gente a veces hasta le da cosa a uno decirlo y no le gusta contarlo porque la gente piensa que uno está exagerando y le dice, ay no, no exageres, ya va a pasar, tómate este té, tómate esta aguita pero uno quisiera que nadie le dijera nada, uno quisiera es curarse ya pero no es, no es cuestión de uno porque si uno quisiera uno estuviera bien pero son cosas que uno no puede controlar y los doctores lo único que hacen a uno es meditarlo me en encargo porque saben ellos perfectamente bien de que lo que uno está pasando es por el cerebro, más que todo. Como, como me explicó un doctor a mí una vez y me dijo, ah, para mí ese doctor es una especie de ángel guardián porque me explica de que el cerebro es un órgano más en el organismo, como puede que a uno le dé una enfermedad en el estómago porque se le arruinó el estófago, como puede que a uno le dé una enfermedad en los huesos porque los huesos colapsan. Asimismo, el cerebro también es un órgano que puede fallar, entonces en algún momento deja de segregar ciertas sustancias que son necesarias para nivelar el estatus de vida de uno, que sobrepasan las de la angustia nada más, las del de temor, pero esas, esos neurotransmisores que me explicaba que son los esenciales para mantener balanceada la vida, que son los encargados de segregar felicidad, de segregar todo eso que mantiene al... El cuerpo eh, normal bajan entonces eh, muchas veces muchas veces es necesario la automedicación perdón que hay mucho calor y no se nos da el aire acondicionado eh, uno a veces necesita esos fármacos si sí se necesitan no le tengan miedo a los fármacos no se vuelven dependientes de uno de los fármacos no es algo que uno va a necesitar para toda la vida no es algo que uno le tenga que tener miedo yo pasé como con cinco doctores y los, los fármacos, yo lo primero, el problema también eh, este es el más grande que las personas que me están viendo pueden ver y que por favor evítenlo a todas costas a todas costas es que cuando vamos del doctor y el doctor le uno su receta bueno aquí está tu receta, ve y compra esto uno lo primero que hace es meterse a google dentro del carro, uno se mete a su teléfono ay ¿qué es esto, y cuando se da cuenta lo primero que ve son los efectos secundarios dicen no, yo no, no quiero pasar por esto el problema también que tiene uno es de que todo todo lo que uno pasa lo buclea. Lo yo era uno de que cuando me pegaba el balcón de la cama porque sentía taquicardia, me metía a Google, eh, mi corazón palpita fuerte, y lo primero que me aparecía ahí es infarto eminente. Ah, más todavía yo asustado. Eh, que a mí me dolía esta parte de aquí del hombro y me metía a Google y decía el eh, primer síntoma de un infarto. Entonces yo ya. A todo el mundo, diciéndole que me iba a dar algo, llega un momento donde cree uno que hasta mal cae con las personas, porque al menos con el doctor que yo tenía, me dice mi hijo otra vez por acá, otra vez por lo mismo, me dice, sí, doctor, pero ahora me duele en otro lado, no, es ansiedad, me decía, es ansiedad. Hasta que, donde el doctor el psiquiatra, eh, él pegó en el punto, y gracias a Dios, yo tenía una vida normal ahora, que sí cuesta, porque lo mío empezó en noviembre del 2019. Y aunque ahora tengo y sigo teniendo los síntomas, pues, ya digo, ah, ya es ansiedad. Eh, hace poco tuve una carrera, a mí me gusta mucho hacer deporte, yo practicaba deporte de motos. Yo tuve una carrera y yo no quería ir. Cuando de repente me dice un amigo, vamos, me dice vamos, y no, yo no quiero ir porque no, yo que decía, no me quiero morir yo ahí, no me quiero morir en la carrera. Eh, cuando de repente en la carrera me mí se me olvidó que estaba malo, yo iba, yo venía, yo brincaba, yo esto y, no gané pues, pero me sentí también que cuando regresé a la casa yo dije, pucha, ¿y en qué momento estuve yo enfermo? Entonces ahí me di cuenta de que si uno quiere, uno sale, uno enfrenta, uno lleva su vida normal, porque sí, también algo que hay que mencionar es de que hay un antes y un después, antes, la vida de uno es una y después del primer síntoma, el primer ataque de pánico, la vida de una es otra. Pero si de algo les puede servir esto es de que si sí se logra salir, no le tengan miedo a los fármacos, eh, visiten a, a las personas que les puedan ayudar, sus parejas, sus familias, psicólogos, porque muchas veces nosotros cuidamos la salud mental y es tan importante como la salud física también. Cuando uno se quiebra un hueso lo primero que hace es ir donde el doctor, el traumatólogo, una radiografía, está quebrado, yesito, con muletas y se recupera uno y ahí va pues algo parecido es con esta enfermedad, uno le cayó, uno no lo decidió, le cayó y pues entonces lo que tiene que hacer uno es buscar las personas indicadas que le ayuden a uno porque se da el caso también de que hay personas o hay doctores más que todo de que en vez de ayudar más bien lo confunden a uno y, y más, ma, más eh, ansiosos le pone uno y hay doctores que sí pegan ¿eh? y esos doctores son los que uno dice ¿cómo no lo visité yo antes? porque le voy a contar el caso rapidito, yo tuve un doctor que me dijo eh, que podía ser un problema hereditario de algún, algún tipo de, de, de enfermedad cerebral y cuando me dijo así yo pasé dos días sin dormir y yo dije ah si el doctor lo dijo es porque así es eh, me dijo que visitara un neurólogo porque podía ser un problema de algún tumor en la cabeza eh, nunca más volví a visitar a ese doctor pues no sé qué será la vida de ella, cuántos pasitos más sigue traumándolos con todo esto pero cuando visité a otra doctora que ella me dijo eh, te voy a hacer una prueba, me sí, doctora, con mucho gusto, dijo Y me dijo, ¿qué ropa traes cuesta hoy? Sin que, sin que te, sin te voltees, ¿sabes? Y yo me quedo así como que, ah, no, no, no, no recuerdo, ¿verdad? Y luego me dice, ¿cuándo fue tu primer ataque de pánico? Ah, el 16 de noviembre del 2019. Te das cuenta, como cómo tu cerebro asimila solo lo malo pero las cosas buenas, no. Entonces, eso quiere decir de que el problema tuyo está en el cerebro porque está asimilando las cosas malas que te están trayendo perjuicio para tu vida, pero las cosas buenas las estás dejando desapercibidas, y ¿sabes qué? traes una buena combinación de ropa hoy, mía. y entonces yo ya me quedo así como que... Uf. entonces eh, ponle más atención a las cosas buenas que pasan en la vida, y deja por un lado las malas, porque aunque van a ser parte de tu vida, no tienen que marcar el rumbo de él. y ahora hoy por hoy, pues gracias a Dios, yo, yo a menos ya me levanto normal, eh, ya... Si sí, tengo una noche de insomnio, sé que es porque me está atacando eso ahí de nuevo. Hay veces que. Otra, otro síntoma también es que se quita la hambre. Y uno lo primero que piensa es: tengo cáncer en el estómago. Porque ha quedado dolores, ha quedado de torciformes. Eh, uno, uno, uno va al baño y uno no quiere ni voltear a ver sus desechos porque siente que va a salir sangre ahí o que va a salir algo. Porque son tantos los dolores que uno dice: algo tengo. No es normal que yo esté así. Y desgraciadamente, cuando yo estaba malo de la ansiedad, tuve una infección. Eh, Obvio que lo asimilé con todo esto, pero fue algo distinto. Era una infección por ameas, por haber comido algo en la calle. Y con un doctor que fui me dio un combustible laxante, todo bien. Ahora cuando yo tengo un ataque de pánico, lo primero que digo es, ah, es un ataque de pánico, ok, dale, pero fuerte, porque ya ve que aguanto lo que me has dado. ¿no? Entonces, como que eso lo, lo contrarresta, porque antes yo decía, no, no, no quiero que me pase. Y llamaba a mi familia y a veces hasta lloraba en todo ansioso. Ahora, cuando siento que me da un ataque de pánico, digo, ok, que me den, pero que me den por algo, porque los que me habían dado no te sirvieron, porque aquí estoy todavía. Yo solito me mi mundo hablo así. Y ahí voy, ahí voy, ahí voy. Y, y a las personas que sufren de ansiedad, solo les puedo decir que uno sale de esto, sale. O sea, y la vida de uno ya no es la misma. Es mejor, porque uno ya ve las cosas diferentes, uno ya como que ya no desperdicia tanto el tiempo en aquellas cosas que, que antes uno las, las tenía tan des, desapercibidas o no le da la importancia como tal. Después de que uno sale de la ansiedad, o va a salir bueno, de hecho nunca sale uno porque la ansiedad es parte importante de la vida de unas. Si uno no tuviera ansiedad, no tuviera miedo, tal vez se tira de un puente sin sin, el, sin las consecuencias que puede tener, o atraviesa una calle sin ver un si viene de carro. El problema es de que la ansiedad se desborda, entonces hay que tratar de controlarla, porque la ansiedad es muy importante en la vida de uno y es parte de la supervivencia del ser humano, ¿verdad? Y recuerdo también una vez que, que yo vi mi muerte, porque estaba durmiendo y soñé que yo iba en una moto y me caía y sentí como yo se desprendía mi alma de cuerpo y pum, pego un gran brinco a la cama y grito y entonces yo digo me morí de plano y pues, eh, no es que uno se muera, lo que pasa es que uno está tan ansioso, uno está tan estresado de que el cerebro se vuelve un chirremol ahí arriba y empieza a sacar cosas que son los miedos de uno y por lo el regular reflejo, el reflejo de los pensamientos de uno es, se dan en la noche, cuando uno logra descansar, cuando uno logra dormir entonces ahí se destaca todo lo que uno pensó en el día y es que eh, no, no, o sea, no, no es realmente de que, de que uno esté traumado con eso, es que como uno pasa todo el día pensando en eso, que cuando el subconsciente llega a agarrar un momento de relajación, lo bueno, empieza a explotar entonces uno al otro no. día no quiere porque como, como uno soñó que tuvo accidente piensa que no podía tener accidente uno ya no quiere uno tomar algo porque dice ay yo soñé que esto me mataba, entonces ya no se lo quiere tomar pero, no. uh -huh. Nos está preguntando Natalia Martínez Bruin en el chat, nos dice, ¿qué haces para conciliar el sueño cuando estás con insomnio por ansiedad? Eso fue una etapa bien difícil de mi vida. Yo pasé como dos o tres días sin poder dormir. Y al otro día yo tenía que hacer cosas y me levantaban y me miraba en el espejo y decía no lo voy a lograr. Eh, a mí un doctor me preguntó, eh, ¿estás durmiendo bien? Yo decía, sí, para que no me diera relajantes. Yo empecé tomando, bueno, no, no las tomé, no les voy a mentir, porque me recetaron un ansiolítico, yo no lo quise tomar, yo, yo me resistía a tomar medicamentos. Luego me dieron unas pastillas, es, es italopran, me recetaron cetaloprán, tampoco las quise tomar, les soy sincero, porque yo dicen, no, yo no quiero, yo no quiero volverme dependiente, de, yo no quiero volverme dependiente de un medicamento. Eh, había unas pastillas que se llamaban Fulcrum que las tomé dos días y me dio pesadillas, entonces dije no, yo no tomo esto obvio que el proceso es largo, es un medicamento, no es de un día para otro que me tomo una pastita, estoy bien pero yo lo que hacía cuando tenía esas noches de insomnio, para las personas que por ahí preguntan es que me acostaba, apagaba todas las luces y en la noche da, que, que cuando uno apaga todas las luces le da miedo, y uno quiere encender la luz porque no quiere estar en los oscuras o, o quiere estar a la par de alguien porque si uno se queda solo, siente que va a pasar algo o quiere tener un aparatito para atachar el botón ahí, por pues si uno siente que le da un infarto, que atachar y que alguien llegue. Pero lo que hacía yo, que me ponía mis audífonos, eh, me ponía a escuchar una página que yo sigo de una persona eh, que tiene mensajes. Eh, es un tema es una persona que es como un pastor, por decirlo, pero es más que todo como motivacional. Eh, yo lo veía a él, miraba sus capítulos que todos los domingos, miraba, miraba por eh, tu programa, lo miraba mucho, esta página la miraba mucho, porque cuando yo tenía problemas de insomnio, miraba testimonios y decía, bueno, no soy el único. Yo pensé que solo yo no iba a morir, ¿desde? ¿no? Somos varios, nos si íbamos a morir, y que no nos morimos, ¿verdad? Y lo más importante, no sé, independientemente de la creencia religiosa que cada quien tenga, de sus ideales de vida que tengan, o de la forma en que piensen, aférdense a eso, a su creador. A su descendencia o a lo que sea Oren, digan, digan lo que quieran decir Háblense a ustedes mismos Hay personas que creen en evolución Hay personas que creen en casualidad Hay personas que creen que venimos de una explosión Hay quienes creemos que somos creación Sea lo que sea, todos tenemos un ideal Y hay que empezar y pedir y meditar y, y tomarse el tiempo para uno En las mañanas antes de irse a trabajar Sentarse un ratito uno entre de su carro Y platicar con uno mismo un ratito uno Ya que habló uno sus 10, 15 minutos uno Arranca uno su vehículo y se va a trabajar Y todo va a estar bien. En las noches cuando uno no puede dormir, lo que hay que hacer, lo peor que puede hacer uno cuando uno tiene insomnio es pelear con el sueño. O sea, es decir, pero ¿por qué no me duermo? Yo quiero dormir, yo me voy a morir si no duermo. Y eso es lo peor que uno puede hacer. Y quiere relajarse y decir, bueno, de dormir me tengo. El cuerpo se sí tiene que cansar, se tiene que dormir. Pero no voy a pelear con eso. Uno siente, ya está sonando la alarma el otro día. Pero es importante también. El medicamento que yo tomé, y les voy a ser sincero, es eh, algo natural. A mí me recetaron, eh, no sé cómo se llamarán en otros países, pero acá se llaman, eh, un, aquí se llama pericón, la hierba esta, eh, té de pericón y manzanilla. Entonces yo me tomaba una taza grande, caliente, de té de pericón con, con manzanilla y un relajante muscular. Porque ese es, ese es otro síntoma también, de que le empieza a temblar uno todo. O empieza uno, se mira el brazo, empieza el brazo, a hacer así? O el párpado, le empieza a hacer uno rápido, ¿ves? o el labio empieza a temblarle a uno rápido. Y aquel hormigueo en la cabeza, y el brazo se le duerme a uno. Y es fatal, eso siente uno la muerte, es eminente la muerte en ese rito para uno. Pero no se muere uno, no se muere. Yo tengo 41 años y pensé, yo dije, ay Dios, yo tengo 39. Cuando fue mi primer ataque de pánico yo dije, Pensé que iba a vivir más, pero sin embargo aquí sigo y he estado, he estado más cerca de morir por algún accidente de descuido en el carro o por alguna travesura que hice que por, por esto. O sea, no, no, no le veo yo la lógica en este momento del por qué piensa uno que se va a morir, pero en ese ratito no, la única lógica es que uno se va a morir. Entonces, eh, no se muere uno, no se muere. Eso sí, tengo por bueno. seguro. Cuéntanos eh, los apoyos que has recibido de tu entorno. No sé si tu familia o tu, tu entorno profesional ha recibido algún tipo de, de apoyo o de ayuda? ¿Te has sentido entendido y tan arropado y ayudado? ¿O en cambio sentías que esas personas no entendían tu padecimiento? Es que nadie lo entiende a uno porque lo primero que le dicen a uno no, hombre, no seas no, hombre, ya eso es la eh, no, hombre, pues si tan fácil que fuera, uno lo hiciera. Pero ayuda mucho, mucho, mucho, mucho. Eh, yo tengo una hija. Eh, mi hija ya es una persona mayor de edad. Y yo, la, yo llegaba a mi casa y la veía a ella y decía: No, no, no tengo que demostrarle ella que estoy mal. Yo creo que está bien. Pero en un momento que colapsé, eh, ella se acercó a mí y dijo: Papá, está bien. Y yo, sí, nada, estoy bien. Vení, acostate conmigo. Man. Vas a estar bien, hombre. no tengas pena. Yo sé que estás mal porque he visto que tomar medicina. Man. Pero si crees aquí está mi habitación, quédate conmigo. Y gente, una pasa, que acá, una así como. Viene un compañero de trabajo, me dice, vos, ¿qué tenés? ¿Estás malo? ¿O qué? ¿Por qué? ¿Te mirás pálido? ¿Te mirás? ¿no? Entonces yo le digo, es que te voy a contar, yo siento que tengo algo, pero no sé qué es. Ay, vamos, echémonos unas cervezas, me dice. No, no estoy aconsejando a, a, a la gente que tome o que beba, no, no. Si no, me dice, vamos, tomemos unas cervezas y no, no quiero ir, no, no, me pongo le digo... Resulta que sí terminé yendo, y la pasé también ese día, que cuando llegué en la noche, hasta el otro día sentí. Y sobre todo, el, el doctor este que os mencionó fue una parte tan importante este doctor, después de visitar 20, 30 doctores, con este me sentí tan a gusto, tan es que me dio confianza. Se me quedaba viendo y me decía, no te quieres ir a ti del ¿verdad? me yo, no, ya ves, entonces no estás tan mal todavía, hay un problema bien cierto que también quisiera compartir con todos ustedes y es de que el problema con la ansiedad más tratada es de que esto puede llevar a una depresión y eso ya es otro tema que estamos hablando, ya una depresión ya es un tema, como decían, son otros 20 centavitos eso sí es algo muy delicado, entonces hay que tratar de que lo que uno tenga, que son estos ataques de pánico, se logre controlar, que esta ansiedad que uno está teniendo se logre controlar, para que esto no pase al siguiente paso, que sea depresión, porque la depresión es un tema muy delicado, que eso sí, yo ya no quisiera ni hablar, porque eh, no, no soy quien para saber de eso, pero sí, conozco muchos casos de personas que en su momento yo las critiqué de locos, de tontos, pero con ansiedad una en la cabeza, esos pensamientos hasta pasan por uno. Entonces, luego dice uno, ah, no es que estuviera loco, tal vez tiene mucha. Su grado de ansiedad fue tan grande que se volvió depresión y su depresión no pudo ser controlada. O no buscó ayuda. Hoy, ¿hoy en día, ¿qué nivel de ansiedad tienes en tu día a día? Eh, sí, tengo un poco de ansiedad aún porque hay veces que me cuesta dormir, pero como te repito, me pongo un sorriso, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, y le doy gracias al Creador por un día más de vida, le agradezco porque es algo que no todos tienen la dicha de, de verlo. Y algo muy importante, que no me gusta ver el teléfono, ni me gusta poner la televisión antes de dormir, porque entonces ahí sí ya no duermo. Porque me pongo a ver un deporte, me pongo a ver una película, me pongo a ver mis páginas, mis redes, y pues, me dan las dos 3 de la mañana y ya no duermo. Entonces, una media hora antes me acuesto, quité la televisión de mi cuarto también, ya no la tengo, el doctor me lo recetó y lo hice y me funcionó de maravilla. Ay, también algo que es bien cierto, que aquí lo mencionaron y es muy importante, es que hay que aprender a controlar la respiración. La clave está en la respiración. Si uno no aprende a controlar la respiración, uno está feliz. Porque uno parece que siente que le da falta aire, lo que no es que hace no es que dejar más aire. No, no es pues eso, hay que relajarse, tranquilizarse, salir ¿no? a, al balcón, al patio, a la calle, Tomar aire, respirar, mantenerlo, hacerlo unas 4 o 5 veces seguidas, y ahí va. Porque la primera vez que a mí me dio esto, cuando dos veces me dieron ataques de pánico, yo salí corriendo a un sanatorio que estaba por mi casa. El problema es que cuando ya llegaba al sanatorio ya no llevaba nada, ya estaba bien. Y yo, ay Dios, ¿y ahora qué, qué le digo al doctor si ya estoy bien? Porque yo sentía que me moría en el camino y el corazón y las parestesias y las náuseas y los vértigos. Pero me recuerdo que tenía que al sanatorio. Aquí en mi país la salud pública no es muy, muy buena que se diga entonces hay que pagar uno sus cosas privadas pero cuando yo llegué tenían a un paciente antes entonces esperarse por aquí me dice otra lo van a atender es, es urgente lo que trae sí señor señorita siento que me muero, permítame, permítame, no va mal el doctor, entonces, el doctor ya, ya tardó como 15 minutos, a tiempo me entró una llamada en mi teléfono de trabajo me puse a hablar, cuando el doctor llegó ya no sabía por qué había llegado al hospital ya, así como que, ay no, qué vergüenza, a quién le digo era el doctor mamá? que tener a mi hijo me dice, ya se me quitó, ya ¿eh? Entonces, eh, pero al otro día ya estaba otra vez ahí, porque ya está así como... Entonces yo quería tener una cama cerca del hospital para que cuando me viera llegar, entonces me examinara y dijera, sí, esto es, ¿verdad? Pero no, eh, o sea, aprender a respirar, aprender a conectarse con personas que, que le ayuden a uno, y no personas que lo critiquen, porque cuando las personas lo critican a uno, lo uno tiene más. O sea, hay personas que le dicen a uno, no seas cobarde, ¿no? es que no se trate cobardía, al contrario, soy fuerte porque estoy luchando contra eso. Eh, hay, hay personas que lo primero que le dicen a uno es: eh, Eso es, está en tu mente. O sea, las personas que no han pasado por eso no, nunca lo van a entender a uno. Entonces es bueno juntarse con las personas que, que, que, que han pasado eso. Yo tenía unos amigos y resulta que en una vuelta que vimos en moto le digo a un compañero: Fíjate que estuve o que te pasó me dice, esto y esto. No, en serio, yo también. Y mira, que me están inyectando. Y de repente se acerca otro compañero y me dice: Mucha, yo tengo eso también, ¿qué puedo hacer? Para no aburrirlos, que hicimos un grupito y ahora somos como 20, que resulta que de los 40 que nos contamos en el grupo, 20 parecíamos de esto. Y nadie lo contaba porque todos tenían miedo que les dijeran que están locos, todos decían de que como una persona nuestra edad iba a tener eso, o que como alguien como nosotros podía andar así. Pero sí, sí pasa, sí pasa, y hay que contarlo, hay que soltarlo, hay que decirlo. Y resulta que se da la sorpresa uno que hay más gente que está igual que uno, o hasta peor que uno. Y para terminar la... Esto de los medicamentos, yo lo único que conozco son las agentes musculares, porque el problema cuando uno está así es de que como cuerpo está así, tenso. Entonces, eh, eh, esos mismos músculos hacen de, que, de que, es que... Nuestro sistema está desde aquí conectado a un arte, y con una cosita que falle se arruina todo. Los pies ya se sienten calientes, las piernas se sienten calambres, cuando uno se levanta al baño y dice, no, ¿y ahora que tengo? Ahora tengo calambres. Entonces uno ya piensa que la masa muscular se pudrió por dentro, eh, resulta que uno ya no puede respirar bien, uno siente que los pulmones ya están mal. Yo, para serles sincero yo en mis exámenes tengo cardio de, de cardiología, tengo prueba de Holzer, tengo eh, ecocardiograma, tengo el, el, la prueba de esfuerzo, eh, tengo, otros exámenes, tengo un examen completo de hematología, exámenes de pulmón, placa de tórax eh, una, una tomografía y una radiografía con rayos X de toda la parte cerebral y con la cerebral de aquí atrás Tengo exámenes de heces, exámenes de orina Tengo exámenes de pruebas de resistencia, creo que no había mencionado tengo todos los exámenes que yo iba hecho por ahí. Entonces yo digo que ya, ya hubiera cambiado de carro, ya hubiera cambiado de moto, tal vez si, si, si hubiera sabido desde un principio que todo esto se iba a quitar solo con, con pensar y con seguir a pie a la letra con los consejos del psicólogo o la psicóloga y aceptar, aceptar que esto es ansiedad, no es otra cosa. Uh -huh. Muy bien, yo creo que esa puede ser una buena manera de, de terminar la, la entrevista porque yo creo que también que la clave es en, en aceptar que tienes ansiedad y me ha gustado mucho también que lo hayas compartido con tu entorno. De hecho, uno de los últimos vídeos que subí al canal se llama seis formas de cerrar la puerta a la ansiedad. La, la gente que lo estáis viendo en directo esto podéis buscarlo a continuación. Seis formas de cerrar la puerta a la ansiedad. Y una de esas seis formas es aceptar la, la ansiedad. Yo comparé en ese vídeo la ansiedad con una pelota, una pelota cuando la metes dentro del, del agua. Si estás en una piscina o estás en, en el mar y metes la pelota dentro del agua, la tendencia que tiene la pelota es a salir hacia arriba ¿no? con fuerza. Con la ansiedad pasa lo mismo. La gente que tiene ansiedad trata de esconder la ansiedad, de no hablar de la ansiedad a nadie, de ocultarla. De quedarse en casa, ¿no? Y, y esa, esa intención de tapar, ocultar la ansiedad, hace que pase lo mismo que con la pelota, que tienda a que la ansiedad surja con más fuerza, ¿no? Entonces, has, decía, hecho, has hecho muy bien. Yo le decía a una persona que me habló de esto, eh, de que lo que estaba pasando estaba muy mal, y me dijo dos cosas bien importantes que me gustaría compartirlas. Y una de ellas es el de que el cuerpo humano en sí, el cuerpo, es tan perfecto de que va a salir todo, ya sea en enfermedades o en emociones, entonces lo que no uno no lo expresa, uno se lo traga, eh, eso va a salir tarde o temprano, le va a salir a uno ya sea en forma de emoción o en forma de, de enfermedad, una, y la otra de que el, el estrés son emociones gestionadas, sí, sencillamente es eso, son dolores, lutos insuperados, son problemas tragados, son son eh, rupturas eh, que Muchas veces pasa de que uno tiene una pareja y piensa que no va a encontrar algo parecido o algo mejor, entonces uno se frustra en eso. A veces pierde uno un familiar y cree uno de que la vida se acabó para uno. Y es válido porque es una parte de uno. En el caso mío yo perdí a mi mamá a los 19 años. Yo recuerdo que estaba muy joven cuando me metí a compromisos. Eh, en ese tiempo yo, en noviembre, murió mi mamá. En diciembre a mi me despidió mi trabajo y en enero me dejó la mamá de mi hija. Entonces fueron tres meses donde cualquiera hubiera ha dicho y se acabó todo. Sí, sí, sí. pero como yo sí. no quería llevar fuerte, entonces yo decía, bueno, esto no me va a ganar a mí, yo voy a salir adelante, entonces, imagínense perder un hogar, perder a una madre y perder un trabajo en tres meses, que en ese entonces yo me reía y decía, todo va a salir bien, pero nunca me tomé la, la molestia de, de ir a un psicólogo y platicar todo esto y liberar mis emociones, eh, luego cuando yo tenía 30 años, tuve un accidente donde pasé tres días en coma, y cuando desperté, yo sentía como que andaba en otro mundo, en lo que yo reaccioné y todo. Nunca fui a terapia, todo me lo traí. Luego tuve problemas con personas, por trabajo y, y todo me lo tragaba. A veces decían, no, es que los hombres no tenemos que llorar, es que los hombres no tenemos que expresar nuestras, nuestras emociones. Pero... Si no, no lo hice por las buenas, lo tuve que hacer por las malas, porque lo tuve que hacer tarde o temprano. Entonces, eh, si tienen ganas de llorar, háganlo. Si tienen ganas de reír, ríanse, Si tienen ganas de contar sus cosas, cuéntenlo. Si tienen ganas de salir corriendo a las 2 de la mañana porque se sienten con ánimo de hacerlo, háganlo. Si tienen ganas de encerrarse en su cuarto todo el día, es válido también. Lo que no es válido es vencerse. Eh, yo te mencionaba una frase que yo leí donde decía: Si antes pude, hoy puedo, mañana podré. Entonces, repítanse eso todos los días. Yo ayer pude, hoy puedo, mañana podré. Y todo eso que están pasando, se sale. No les puedo decir que son seis meses, que en un año, que en dos años, no sé, cada quien, cada quien a su tiempo, cada quien a su modo y despacio. La vida va y viene. La de nosotros hay que vivirla nada más. Y a las personas que están viviendo por eso, que están pasando por ese ataque de pánico, que sienten de que la vida ya no vale, que se quieren morir, porque hay personas que eso es lo que sienten, ganas de descansar. Ánimo, no pasa nada, todo se sale. Y luego se da cuenta uno porque después se ríe y uno a ay, qué bruto, cómo pensé eso, ay, no, cómo no hice eso. Y gracias a Dios aquí estamos. ¿Baja uno de peso? Porque sí baja uno de peso. ¿Tiene problemas uno de la gastritis y todo? Sí los tiene uno. ¿Tiene problemas de dolores uno? ¿Problemas de los músculos? si sí los tiene. el autoestima se baja? Sí se le baja la autoestima a uno. ¿Uno ya no quiere saber nada de nadie? Es cierto, no quiere saber nada de nadie pero después se va recuperando todo eso. Y no crean de que si hoy bajaron 10 libros mañana van a recuperar 20. No, todo esto es un proceso, es un proceso, es un proceso. Si hoy están tristes, no esperen que mañana estén de los más felices. No, solo hagan sus, sigan con sus cosas cotidianas, sigan con sus actividades diarias y sobre todo no se dejen vencer, no dejen que esto los mate. Si les gustaba jugar al fútbol, vayan a jugar fútbol. Tal vez antes jugaban todo el partido, pero aunque sea 10 minutos ahora. Si antes me gustaba salir de viaje, vaya a dar una vueltecita a la manzana y de a poco, todo es progresivo, todo es progresivo. Porque también eso es algo algo que pasa muy importante, que cuando uno está así, y a mí me gustaba mucho hacer un deporte, de repente ya no lo quiero hacer, pero yo quiero regresar con todo, hacer como yo antes. Entonces eso me frustra más porque no puedo. Entonces yo digo, ah, entonces no se puede. No, de a poquito, de a poquito, de a poquito, y aquí me no, aquí no es, van aquí estoy, y si yo logré salir de eso, o he logrado salir poco a poco de eso, yo creo que cualquier persona lo puede hacer, ya que yo sí fui diagnosticado con trastorno generalizado de ansiedad y estuve mucho tiempo pensando que no iba a salir y pues aquí estoy, ayudando uh -huh. a las personas que puedan y pues en lo que pueda ayudar o servir. Hay muchas cosas que me quedan siempre de contar y estamos a la orden. Siempre, uh -huh. siempre el pensamiento es, sí voy a salir, sí voy a salir, sí voy a salir. Porque si uno dice, no, hasta aquí llegué, es, es la pelota, o sea, la pelotita. Uno la hunda, la onda, entre más la onda uno, pues más fuerza sale. Entonces, sí, cuando sí. tengan un ataque de pánico, solo digan, ah ok, alguien dice otra vez, ok, da fuerte, pero da duro, porque no, no, me, no, no me he votado, he ganado, hasta ahorita estoy ganando, da más fuerte. Entonces como que el mismo ataque De pánico se le contrae no, hasta ya perdió. Entonces quiere atacar por otro lado. Entonces ya empieza por otro lado. Y entonces lo que uno tiene controlado aquí ya se le desborda por acá. Y ya viene otra vez un nuevo Entonces, ánimo, únicamente eso les puedo decir. Y si se logra salir, sí se puede. Entonces, ya sea en China, aquí en Guatemala, me eh, gustaba la chica anterior en Alemania. Todos, todos estamos expuestos a eso. Y yo leí un reportaje donde, en, no sé si era en China, no sé qué país. El porcentaje suicidio de suicidio es tan alto que se compara con las muertes violentas en nuestro continente. Entonces, esa gente se mata porque viven tan ansiosos, viven tan depresivos, que terminan suicidándose. Entonces, no tenemos que seguir ese ejemplo. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de, de, la, de lo que somos aquí, nosotros los latinos, de lo que hemos logrado superar tantas cosas, como para que una ansiedad no nos va, no nos va a matar. <risa> Néstor he entrevistado a muchos psicólogos expertos en ansiedad y creo que ninguno de ellos hablaba tan bien del tema como has hablado tú en esta entrevista te, te has explicado de maravilla la verdad es que la gente te ha entendido muy bien y lo que, me has, lo que más me ha gustado es que has dado consejos muy prácticos muy claros muy directos y muy acertados también porque todo lo que has dicho yo lo suscribo y lo respaldo porque es muy muy acertado absolutamente Hola, todo una última. Google y problemas y todo esto, en Google todo es cáncer, en Google todo es infarto, en Google todo es lo malo. Entonces, eh, la psicóloga esta que yo visité me recetó un juego. Entonces, me dijo, baja este, este programa. Eh, hay muchos, muchas aplicaciones donde hay un juego que, que le dan solo ciertas letras a uno y uno tiene que completarlas y le van dando puntos conforme uno va encontrando las palabras. ¿Qué hace eso? Mantiene ocupado el cerebro y lo hace que uno, eh, que, que, que ya, ya no estoy pensando tanto en la enfermedad, sino estoy pensando en, ay, esta palabra, ¿cuál será? esta palabra? Cuál es, ¿Cuál es? ¿Cuál es? Cuando uno siente ya, con, ya llegó a un nivel, entonces, ¿ahora quiero otro Y le van preguntando cómo se va sintiendo uno, entonces eso me ha ayudado mucho. Y la otra cosa que también me ayudó y quisiera compartirlo con las personas es de que hacer las paces con las personas que no han tenido problemas, eso ayuda mucho también. A veces uno ha tenido conflictos con propia familia y acercarse y decirle a la familia, miren, si hice algo malo, discúlpenme. Empezamos de nuevo, ah, ya estamos grandes para estar peleando, entonces mejor empezamos. Si uno tenía problemas con interpersonales con personas, aunque las personas no lo disculpen a uno, pero uno dice, hay que disculpar a las personas, y si las personas no quieren aceptar la disculpa de uno, pues uno se retira y empieza de nuevo, pero sacar, o sea, vaciar un poquito, porque la, en la mente se ensucia tanto, que se llena de, de todo ese malo, que explota. Entonces lo que hay que hacer es hacer un, como una limpieza, seguidito ahí. Sacar todas esas cosas malas que le estorban a uno y van a ver cómo va mejorando uno poco a poco, poco a poco, poco. Es que no, no es que mañana ya esté bien, no, yo aún, aún tengo síntomas, eso sí tengo que ser claro, yo aún tengo síntomas. Hay veces que se me duerme esta parte de aquí y yo me miro mi brazo y le digo, ah, otra vez esta cosa, ya se me va a pasar. Se me ha pasado y yo tengo una creencia clara en un creador, pues yo digo, va a ser cuando él diga, no cuando yo diga. Entonces eh, aquí sigo todavía. El problema alimenticio sí, sí me trajo consecuencias porque el no comer hace que los jugos plásticos se revuelvan en la panza de uno. Y eso hace que entonces ya no tiene un problema solo de ansiedad, sino ya trae otro problema a uno encima, que ahora ya trae el problema de gastritis. Entonces eh, ya se cura la ansiedad, pero queda malo del estómago. Entonces, eh, ansiedad, de sí. entonces claro. no, no, eso hay que controlarlo. Y, y, y comer fruta seca, eso ayuda mucho también, estar cronando uno los dientes, estar quebrando manías, estar, o sea, todo lo que haga que el cerebro se mantenga ocupado ayuda porque el problema con la ansiedad es de que ataca cuando uno está tranquilo nunca lo va a atacar cuando uno esté con la adrenalina subida su vida, eso nunca va a pasar de que uno tenga una emoción fuerte y tiene una crisis de ansiedad, no, siempre va a pasar cuando uno está relajado, cuando uno está tranquilo cuando los niveles bajan, ahí es donde ataca porque cuando uno está entretenido, cuando uno está emocionado cuando uno está alegre, eso, eso no, nunca ataca la ansiedad en ese momento entonces hay que tratar de mantenerse activos hay que mantenerse activos, hay que mantenerse ocupados y ya están las penas de dejarlas por un lado. Si uno pierde un trabajo, cabe poco más adelante. Tal vez no van a uno lo mismo, pero le va a alcanzar para comer a uno, tengan otro pues seguro. Si lo dejan a uno, pues más adelante va a encontrar otra persona que tal vez no lo va a traer igual a uno, pero lo van a creer. Si los hijos se van, pues hay que aceptarlo, es parte de la vida. Y tal todavía no van a venir más hijos, pero sí van a venir nuevas emociones que uno creía, que ya no tenía. Y ánimo, a la gente les puedo decir: ánimo, ánimo, ánimo, porque pues todo está aquí, todo está aquí algo de, de lo ¿eh? algo que me ha gustado mucho de lo que estás diciendo también es que esto te ha servido eh, porque eso es darle un enfoque positivo un enfoque de utilidad un enfoque de aprendizaje ¿no? esto tiene sentido para que mucha gente pueda disfrutar más de su vida para que le dé valor a las cosas que realmente tienen valor y a que no pierda el tiempo con tonterías en las que no tiene valor no Estos son como y uno como que qué, avanza, me queda, avanza, me queda, eh, es como un semáforo de la ansiedad, le está advirtiendo a uno de que el cuerpo está sobrepasando, está sobre, está rebalsado, el cuerpo rebalsó de emociones, entonces eh, eh, lo que está haciendo el cuerpo es exigiéndole a uno que le baje un poco, que le baje un poco a ese estrés, que le baje un poco a ese estilo de vida, el cuerpo le está pidiendo a uno que se relaje, porque ya no está dando más, el cuerpo le está como que exigiendo a uno, bueno, o, o, o, o, me, o me compones o mejor me voy, ¿verdad? Entonces, eh, eso es nada más, y las personas que, pre, que, pre, que pre, practican meditación es algo bien, bueno, yo la verdad no lo he hecho más que yo solo, pero creo que hay tutoriales en YouTube que ayudan mucho, porque si lo he hecho yo solo y sin ayuda de nadie, imagino que ya con ayuda profesional es mejor, pero sí ayuda mucho, pero sobre todo hablarse a uno mismo, uno mismo. Uno mismo se habla y uno mismo se echa ánimos y uno mismo va saliendo adelante. Y uh -huh. es, es importante la salud mental, es bien importante, uno cree que no, pero es bien importante. Eh, uno, uno cuida toda la salud a veces física, pero se de la salud psicológica, mental, y creo que es, es importante. Además, Eso es muy... Pero sí es, muy es muy importante porque si una persona tiene, por ejemplo, un dolor de muelas, es, y ese dolor de muelas persiste durante una semana o dos semanas, es muy posible que esa persona vaya a un doctor, vaya a un dentista, para quitarse ese dolor de muelas. Pero hay mucha gente que tiene ansiedad durante una semana, y luego dos semanas, y luego tres semanas, y luego cuatro semanas, y cinco semanas, y no se les pasa por la cabeza acudir a un especialista en ansiedad, que sería un profesional de la psicología, para Pero que les hay, ayude. Hay que tener cuidado porque uno a veces con personas que y es tranquilo, más aún. Entonces hay que ir con quien con uno se sienta cómodo, con quien uno se sienta confiado y con quien uno más que todo sienta mejoría, porque de lo contrario pierde el tiempo uno nada más. Uh -huh. ¿Verdad? Eso es. Entonces, es lo que puedo nada más. Néstor, pues muchísimas gracias por, por tu tiempo, muchas gracias por haberte puesto en contacto conmigo para compartir tu, tu testimonio. Ha sido un verdadero placer el conocerte y, y compartirlo. Muchísimas gracias, Néstor. Venga, que tengas buen día. Uh -huh. Muy bien. Un abrazo, Néstor. Que tengas un magnífico día. Hasta luego. Chao. Hemos compartido un par de testimonios en esta hora de directo que venimos finalizando. Se cumple ahora mismo justo una, una hora de directo. Y eh, voy a a invitaros a las personas que estáis en directo, que ahora sois un montón, hay muchísima gente en los diferentes canales desde donde se está emitiendo esto, pues voy a invitaros a formular algunas preguntas o dudas que se os hayan que os hayan aparecido a lo largo de la emisión. Cualquier cosa que queráis preguntar podéis hacerlo. Y os recuerdo, mientras vais poniendo vuestras dudas, que esto se emite en directo por el canal de, de YouTube que acaba de superar hace poquito tiempo las 150.000 personas, los 150.000 seguidores y estoy muy muy agradecido, muy satisfecho y valoro muchísimo el apoyo de verdad de todas las personas que al igual que yo sois fans de la psicología, os apasiona este mundo del comportamiento humano y el pensamiento humano y para mí es un gusto, verdad que estéis siguiendo este canal. También se emite por el canal de la Asociación Española de Psicología Sanitaria eh, por el canal también de Calma al Mar, os invito a seguirlo, Calma al Mar es, es mi centro de psicología en Valencia y hacemos atención psicológica a, a todos los países hispanohablantes porque hacemos atención psicológica online y se están emitiendo estas entrevistas también en directo por mi Facebook, podéis encontrar eh, mi canal de Facebook si entráis en Fernando Pena Vivero, ahí encontraréis también un montón de testimonios y además cositas mías personales en Facebook, al igual que en Instagram, pongo fotos de alguna cosa mía más personal para para tener también un trato más cercano, para que me conozcáis pues, como persona y no solo como profesional, porque creo que eso también pues, puede ayudar a que nos sintamos un poco más cerca. Estas entrevistas se transmiten también por eh, mi Twitter, que es eh, psicoteca. Si buscáis, si tenéis Twitter y ponéis psicoteca, podéis encontrarlo y por el canal de Twitch que lo podéis encontrar también por mi nombre completo, eh, Fernando Pena Vivero. La verdad es que quiero potenciarlo un poquito más porque a mí lo que más me gustan son los directos. Es verdad que de vez en cuando hago alguna grabación. Como os comentaba antes, eh, esta semana hice una grabación que se llama 6. Eh, formas de cerrar la puerta a la ansiedad, que os invito a ver, si buscáis en mi canal o ponéis en YouTube seis formas para cerrar la puerta a la ansiedad, ahí tenéis una, un vídeo, una grabación, eso no fue, no fue en directo, sino que fue un vídeo preparado para ayudaros a superar la ansiedad. Y lo podéis encontrar. Pero a mí lo que más me gusta es interactuar con, con toda la gente que estáis en directo. Me, me encanta de verdad ver nombres habituales en estos directos, ver gente que estáis siempre ahí a pie de cañón, nombres que ya reconozco, gente con la que interactúo. <coughs> Mira, por ejemplo, nos dice Car Carlos Velarde eh, yo también soy fan y quiero estudiar eso al terminar mi licenciatura. Nos está comentando y hay, hay muchas, muchas personas que, que sois súper habituales y por eso me gusta Twitch porque Twitch es más eh, de directos, es más de streaming, es más de interacción y aunque en, en YouTube también encuentro esa interacción pero bueno si, si tenéis Twitch y me buscáis pues estoy tratando de que crezca un poquito ese canal que de momento es un bebé, de momento tiene muy pocos seguidores y así también me dais una alegría si cada vez que entro se suma una o dos personas más, pues yo encantadísimo. Bueno, como os decía, voy a dedicar unos minutos hoy que tengo tiempo para eh, echar un vistazo al, al chat por si tenéis alguna pregunta que pueda res responder. <ríe> me dais un momentito para que lea el chat. Nos dice Vicente Parra, por ejemplo, ¿Alguien después de llevar mucho tiempo con ansiedad generalizada ha pasado por episodios de extrasístoles. Eso es como vuelcos en el corazón, sientes como si el corazón se detuviera un segundo. Pues creo que es una pregunta para la gente que estáis en el chat, así que os invito a, a contestar si alguien ha pasado por ansiedad generalizada y episodios de extrasístoles que te da la sensación de que el corazón se te para un segundo. La ansiedad, uno de los primeros sitios en donde se nota es en el corazón. Entonces tiene cierto sentido que la gente pues, le, le haya pasado esto que estás comentando Vicent Parra. Y el otro sitio donde ataca mucho es a, a, la, a la sensación de ahogo. No te vas a ahogar ni te va a matar ahogado, pero sí que genera esa sensación. Mm. Mira, le estaba respondiendo, por ejemplo, Néstor Serrano, le estaba respondiendo hasta escalofríos en, en Facebook, perfecto. Volvemos a alguna pregunta más. Nos pregunta Eloy, ¿es normal que por ansiedad tenga saliva espesa y amarga, acidez y algo de gases? La verdad, esto se sale de control actualmente. Pues te comento, Eloy. Eh, acidez. Sí que he visto a pacientes que tienen problemas de acidez por su ansiedad. Digestiones pesadas también o reflujos. Gases. También he tenido pacientes con ansiedad que tenían gases. Eh, lo que comentas de saliva espesa no lo he visto en ningún caso. Entonces mmm, yo no lo atribuiría a la ansiedad. Al menos es un síntoma que no he escuchado nunca asociado a la ansiedad. Ah, mira, nos están viendo también desde LinkedIn, eh, Carlos Alberto Santoro nos dice excelente Fernando, felicitaciones, y me ha recordado pues que todas estas emisiones se hacen también de LinkedIn, si tenéis LinkedIn podéis buscarme por mi nombre completo y ahí os aparecerán también las emisiones. Y nos está preguntando Domenica Erazo, ¿cómo puedo dejar una vez, de, de, vez, de una vez para todas la ansiedad? Eh, Domenica, me gustaría que nos comentases si has acudido a algún tratamiento, porque eh, muchas veces recibo esta pregunta y yo lo, lo veréis en los comentarios de los vídeos de YouTube. Me preguntan, ¿cómo puedo dejar de tener ansiedad? Y yo a esto contesto habitualmente con otra pregunta, que es, eh, qué pauta concreta te ha dado tu, tu psicólogo, el psicólogo al que acudes, sobre todo para conocer si están dando las pautas suficientes o si ese psicólogo no está dando las pautas suficientes por algún motivo. Y la contestación que yo recibo es, no, nunca he ido al psicólogo. Nunca he ido al psicólogo. Entonces me llama, me llama la atención porque la ansiedad... Eh, es uno de los temas que más tratamos en psicología, sino el que más. Yo creo que la ansiedad y la depresión son los dos temas que tratamos con más frecuencia. Y, y lo que yo te recomendaría, Doménica, es que, que, que valores la posibilidad de acudir a un psicólogo si no lo has hecho ya. Y como decía Néstor Serrano ahora en el chat, hay veces en donde no aciertas con el primer profesional al que visitas. Sea el primer médico, sea el primer psicólogo, sea el primer dentista o sea el primer fisioterapeuta bueno pues como recomendaba él no te quedes ahí es decir hay veces en donde es verdad que un, un profesional determinado no te consigue ayudar como necesitas pues cámbiate identifica que no es exactamente lo que necesitas y busca otra alternativa pero lo que no podemos asumir es que tengamos un problema grave de ansiedad que se esté sosteniendo en el tiempo porque otra cosa es tener ansiedad, por ejemplo, en época de exámenes, que sabes que es algo pasajero y cuando terminan los exámenes ya te vas a encontrar mejor. O que tienes ansiedad porque has roto una relación de pareja. Bueno, pues sabes que vas a acabar reponiéndote y vas a acabar encontrándote mejor. O que tienes ansiedad porque es la época del año, como es mi caso ahora, en la que tienes que hacer toda la facturación, declarar impuestos y facturas y papeleos y todo eso que salimos de la oficina a lo mejor a las 9, 10 de la noche todos los días. Bueno, pero sabes que estos van a ser 20 días y luego va a venir la calma. ¿no? Si tu caso es que tienes ansiedad y no está asociado a una situación concreta, busca ayuda, pide ayuda profesional. Que no pasen seis meses o un año sin buscar ayuda. Fíjate, eh, yo actualmente tengo un chico joven que tiene ataques de pánico y ansiedad en consulta. Este chico las, los primeros ataques de pánico que, que tuvo los tuvo creo que hace unos cuatro meses como mucho y, y me decía Fernando es que el miedo más grande que tengo es que esto se vaya a quedar para siempre y yo le decía ostras pues no sabes lo bueno que es que hayas venido tan rápido porque la rapidez en la atención psicológica y en la terapia yo he visto durante estos 20 años como psicólogo que correlaciona muy bien con el pronóstico favorable. Es decir, que, que cuanto antes lo empieces a tratar, más rápido te vas a deshacer del problema y mejor te vas a encontrar a corto plazo. Si llevas 20-30 años con un problema de ansiedad, como yo he visto en algunos pacientes, es más difícil salir de ese problema de ansiedad que si llevas cuatro meses y hay mucha gente que lo deja pasar para ver si se le va solo dicen no me encuentro muy mal estoy empezando a dejar de hacer cosas que está muy mal cuando empiezas a dejar de hacer cosas porque entonces empiezas a crear barreras que se vuelven más altas y más anchas pero si, si buscas tratamiento pronto empiezas a darte cuenta de ¿En qué estás pensando exactamente y hasta qué punto tus pensamientos te están incapacitando, te están bloqueando el poder disfrutar de la vida? ¿Y cómo corregir esos pensamientos negativos para sustituirlos por otros más, más saludables? Empiezas a derrumbar esos muros que, que describía antes, a hacerles agujeros, a darte cuenta de que tu pensamiento te engaña. Antes Néstor nos decía, es que esto no mata. Esto no mata, hay que saber enfrentarse. Y, y te das cuenta que decía él, cuando hice esta actividad en concreto me sentí feliz y menos mal que la hice. Menos mal que salí de casa porque las ganas que tenía eran de quedarme en casa. Y es verdad, eh, la ansiedad va a empezar a mandarte pensamientos del tipo de quédate en casa, que es lo mejor. No salgas, no te relaciones. no no, no. Yo tenía un, un, un paciente hace unos años que le encantaba la bicicleta. Eh, hacía rutas en bicicleta todos los fines de semana, rutas bastante largas. Estoy hablando a lo mejor de 40 o 50 kilómetros en bicicleta como mínimo. Y por un ataque de ansiedad dejó de ir en bicicleta, lo que era su pasión. Y creo que es una de las peores cosas que hizo, porque dejar de hacer esas cosas hace que luego el muro se vuelva más alto. Y empezó por dejar de ir en bicicleta, luego dejó de ir a centros comerciales, luego dejó, no, evitó ir a la cena de empresa, en navidades hacían una cena de empresa, pues creo que eran unos 50 trabajadores más o menos, evitó ir a la cena de empresa por si le daba el ataque de pánico en la cena de empresa. Evitó, bueno, cada vez más y más y más cosas, y eso hacía que su vida se fuera Haciendo cada vez más estrechita, más estrechita, más estrechita. Si tú tienes ansiedad, creo que debes de buscar ayuda profesional urgente, no dejar pasar días y días, porque lo que va a hacer tu cerebro es adelantarte cada vez más miedos y hacer que empieces a dejar de hacer cosas. Ojo, el cerebro no, actúa bien, ¿vale? El cerebro actúa bien en el sentido que el cerebro lo hace para, para protegerte, para cuidar de ti. Al cerebro humano, si la especie humana ha sobrevivido tantísimos años, es porque tiene un cerebro muy evolucionado, muy preparado para que sobrevivas. Pero a tu cerebro le importa más que sobrevivas que tu felicidad. Mira, es una de las cosas que digo en el libro. Voy a ver si os enseño el libro. Dadme un segundito. Es que hace hace unas semanas salió por fin al mercado el, este libro. No sé si se va a ver ahí. Exacto. Salió al mercado este libro, que es las 10 claves de la felicidad. Eh, llevaba tres años escribiéndolo y por fin salió. Y en este libro pongo justo lo que os estoy diciendo. Justo esto. Al cerebro le interesa muchísimo más que sobrevivas que tu felicidad. Y gracias a eso la, la especie humana pues ha sobrevivido tantísimos años tantísimas tantísimos eh, miles de años ¿no? tiene que ver con ese otro libro que a lo mejor alguno de los que estáis en directo se ha leído alguna vez que es el libro de por qué las cebras no tienen úlceras no tienen úlcera os lo habéis leído me lo ponéis en el chat por si os suena ¿O habéis escuchado hablar de él? A lo mejor yo hablé de él en algún otro vídeo, no sé, porque es un libro que no me parece muy bueno ni muy recomendable, pero lo que es la enseñanza básica de ese libro sí que me gusta mucho. Me lo ponéis en el chat y os leo. ¿Os suena? ¿Por qué las cebras no tienen ulcera? Es que es algo de lo que estoy hablando mucho en consulta, porque sí que está llegando mucha gente con, con este tipo de problemas de ansiedad. Os leo en el chat. Y os cuento. En, en este libro de, te cuenta exactamente, eh, porque las cebras no tienen úlcera, ¿no? <risa> que eh, cuenta la historia de que la, una cebra está pastando tranquilamente en la sabana y está pues, comiendo hierba. Y en un momento determinado la cebra levanta así el hocico. Mira hacia un lado y se da cuenta de que allá en el horizonte hay una sombra que va moviéndose y moviéndose en dirección a la cebra. Cuando la cebra se queda mirando se da cuenta que es una leona que viene a toda velocidad tratando de devorar la cebra. La cebra, cuando percibe esto, empieza a galopar, a galopar a toda pastilla para evitar ser devorada. Mira hacia atrás y se da cuenta que la leona cada vez está más cerca. Se asusta, el corazón va golpeando a mil. La respiración va mucho más rápida. Las patas de la cebra se vuelven tensas para correr a toda velocidad. La sangre va hacia donde hace falta, que es hacia las extremidades. Mira hacia atrás y se da cuenta que uf, ha conseguido deshacerse de la leona ha conseguido librarse de ser devorada y ha conseguido pues, huir de ella. ¿no? Lo siguiente que hace la cebra es bajar el hocico y seguir pastando tranquila. Se dice que las cebras no tienen úlcera porque hacen esto, ¿no? bajan el hocico y siguen eh, pastando por esa relación que tiene la ansiedad o la tensión con las úlceras de estómago. ¿no? Ahora imaginémonos a una persona. Imagínate a ti mismo o a ti misma si quieres, imagínate que, que estás en una calle oscura en tu ciudad o en el pueblo en el que vives y en esa calle oscura cuando giras una esquina se acerca a ti una persona con pasamontañas y te saca una navaja, te la pone aquí en el cuello y te dice dame todo lo que lleves. Tú con el susto tremendo que te llevas, te giras y echas a correr, echas a correr, echas a correr, cada vez más rápido. La sangre va hacia donde hace falta, hacia tus piernas y también hacia tus brazos por si tuvieras que luchar. Respiras cada vez con más rapidez, más, ra más agilidad. Tu corazón golpea y bombea rápido para ayudarte a huir. Giras la cabeza y te das cuenta que te persigue, que está muy cerca, pero corres más rápido. Giras una esquina, giras otra esquina, giras otra esquina y cuando te das cuenta has despistado a esa persona. La pregunta es si es, después de que te suceda eso, haces como la cebra y sigues pastando, sigues caminando tranquilamente. O si tienes eso en la cabeza y tu respiración sigue rápido y el corazón sigue bombeando rápido y tienes tensión muscular todavía y cuando llegas a casa esa noche te cuesta dormir y descansar y empiezas a partir de ahí los días siguientes a evitar ir por ese callejón de noche. ¿evitarías ir por ahí? Probablemente sí. Pero ya no te quedarías ahí, sino que es posible que evites ir por otros callejones parecidos. Incluso es posible, y dime si es así o no, que cuando viajes a otra ciudad de vacaciones o por trabajo, y en esa ciudad también evites ir a determinados sitios por la noche, porque tienes miedo de que te saquen una navaja. Es decir, tu cerebro... Cuando tienes un miedo muy intenso, se programa a fuego para evitar esa situación y no solo esa situación, sino todas las que remotamente se le parezcan. Ese es el motivo por el que la gente que ha pasado por un ataque de pánico, que es algo fortuito y desagradable, pero que no mata, pero que sí hace pensar que te vas a morir, existe esa creencia cuando lo tienes. Eso es lo que hace que cuando esa persona, al cabo de unos días, nota el corazón fuerte, ¿sabéis lo que piensa? Lo que piensa es, me voy a morir. El pensamiento que tiene es exactamente el mismo, el de me voy a morir, esto me va a matar. ¿Por qué? Porque su cerebro interpreta eso y genera todas las alarmas, dispara todas las sirenas. Por si acaso fuera verdad estar preparados. El problema es que no es verdad. El problema es que el cerebro, porque ha tenido muchísimo miedo, empieza a generar un pánico constante. El cerebro, porque ha tenido muchísimo miedo, empieza a generar alarmas de cualquier tipo de situación. Y hay que enseñarle al cerebro, normalmente con terapia, con tratamiento guiado por un psicólogo especialista, hay que enseñarle al cerebro a decirle, no, no, no me va a matar. Que venga la ansiedad, que venga el doble de la ansiedad, que venga el triple. Es justo lo que nos decía Néstor ahora. Que venga, que venga, que esto no mata. Me lo va a hacer pasar mal porque es desagradable. Tener, tener el corazón fuerte, tener esa molestia que decía ahora Néstor en el brazo. Eso es desagradable, claro que sí, por supuesto. Tener una sensación de presión en el pecho es desagradable. Tener mareos es desagradable. Pero sabéis cómo se aumentan esos mareos, esa sensación en el pecho? Tratando de deshacerte de ellos. La clave no está entonces en me preocupa esta sensación, voy a tratar de deshacerme de ella. La clave está en decir acepto que tengo ansiedad, la ansiedad no me va a matar. La ansiedad es desagradable, pero no me va a matar. Me enfrento a ella, dejo que se quede en mi cuerpo, dejo que que, que, que se experimente. Y ayudarle al cerebro a ser un poquito más como la cebra. A dejar el pasado en el pasado. A que si en un pasado tuve miedo, que ese miedo no se quede toda la vida. ¿Vale? Porque te está alertando de cosas que ni, ni, han, ni, ni van a pasar en un futuro. Ni son realmente peligrosas. La ansiedad es desagradable, pero no mata. Y volvemos al, al chat para las personas que estáis en directo y dadme un segundito que os leo Nos, nos dice Natalia Martínez Bruin, una metáfora muy chula, nos dice, es como la lluvia coposa, solo te queda contemplarla y esperar a que pase. Sí, es bonito y es exactamente eso. Hay veces en donde quieres salir a la calle para hacer algo y notas que está cayendo un chaparrón que está lloviendo muchísimo y, y puedes decir, bueno, puedo salir, pero me voy a empapar. Mejor espero a que se pase. La observo, observo los cambios, observo las diferencias. Observo cómo llueve, observo el sonido y lo observo simplemente y luego espero a que se pase. Nunca ha llovido eternamente, nunca nadie ha tenido ansiedad eternamente. Bien, voy a compartir eh, de nuevo en el chat, por si os apetece entrar en el directo, un enlace. Si os apetece entrar en el directo y charlar un, un ratito conmigo aquí en directo, pues es fácil, solo tenéis que pinchar en ese enlace. Y accederéis aquí a la, a la sala. Nos dice, por ejemplo, Mauricio, al principio fui muchas veces al médico, es agobiante porque las taquicardias son horribles. Sientes que te vas a morir, pero no es así, es tu mente lo que ocasiona todo. Justo esto, Mauricio, eh, es, es de lo que estábamos comentando. Las taquicardias te hacen pensar, le hacen pensar a tu cerebro que te vas a morir. Porque es una sensación que notas en el corazón tenemos mucho miedo de que el corazón se nos pare entonces ante la remotísima posibilidad de que el corazón se pare el cerebro activa un mensaje muy claro el mensaje es te vas a morir y lo escuchamos y nos da miedo y eso desenlaza todo el resto de sintomatologías presión en el pecho dificultad para respirar taquicardia mareo pinchazos una sensación como un puño en el estómago, sensación de hormigueos, sensación de despersonalización o de irrealidad. Y todo viene de un pensamiento, el pensamiento de esto te va a matar, de una mentira. Esto te va a matar. Eso es una mentira. Es una mentira que mucha de la gente que estáis ahora en el directo, que sois muchísimos los que estáis escuchando esto en directo ya, ¿Os habéis creído en alguna ocasión de tu vida? ¿Te has creído que la ansiedad te va a matar y eso ha modificado radicalmente tu vida? ¿Eso ha hecho que dejes de hacer cosas, verdad que sí? ¿A que has dejado, por ejemplo, de ir en transporte público? ¿A que te encuentras más seguro, más segura si llevas un botellín de agua? ¿Si llevas un, un botellín de agua encima porque te hace tener seguridad? ¿O si llevas las pastillas, los fármacos encima, verdad? Porque te hace pensar que si no lo llevases encima, te morirías. ¿A que es necesario que, vayas, que estés cerca de alguien que te genera protección, alguna persona, sea un familiar, y notas esa necesidad de estar cerca de ese familiar o de algún amigo? ¿Es posible que evites ir por autopistas o autovías de las cual, en las cuales no es fácil parar con facilidad? Bueno, pues... La buena noticia, como estamos comentando en este directo, es que es solo ansiedad. La ansiedad no te va a matar a pesar de que tu mente, tu cerebro te esté mandando ese mensaje. Cuidado que te puedes morir de esto. Y tiene que llegar un día en donde esto que te digo te lo digas tú también. Te lo repitas. Esto, lo más importante es que quite tu miedo de encima. Los síntomas pueden seguir ahí. Pero no es lo mismo tener los síntomas que tener los síntomas y el miedo a morir no es lo mismo notar taquicardia que notar taquicardia más miedo a morir no es lo mismo notar opresión en el pecho que notar opresión en el pecho más miedo a morir tengo una amiga que es experta en dolor y hace tratamiento psicológico para el dolor crónico y me dijo el otro día una frase muy bonita me dijo fernando es que es diferente el dolor que el sufrimiento el dolor es algo físico y está ahí. El sufrimiento lo elegimos. Y yo la estaba escuchando y digo, ¿cómo que lo elegimos? Dice, sí, sí, el sufrimiento las personas lo eligen. Hay personas que eligen darle vueltas a su dolor, quejarse en, tu, en su entorno continuamente, decir lo malos que están, eh, centrar su atención en su dolor constantemente. Cuando les proponen sus amigos planes, decir no porque me duele y evitar hacer planes y dejarte a solas con tu dolor, en lugar de hacer planes que te distraerían y mitigarían tu dolor. El sufrimiento se elige, me decía. Con la ansiedad pasa algo muy parecido. La ansiedad puede que tengas los síntomas, puede que los síntomas estén ahí toda la vida. Porque la ansiedad es algo normal de las personas. Hay gente que tiene más ansiedad y otra gente que tiene menos ansiedad. Hay gente más alta y más baja, más gruesa y más delgada. Hay gente que tiene más nivel de ansiedad y menos nivel de ansiedad. Y gente que, te, que tiene ansiedad a lo largo de toda su vida. Primero, hay herramientas para que te liberes de la ansiedad, para que la disminuyas. Si tú de partida eres una persona más ansiosa, puedes usar herramientas y estrategias para disminuir esa ansiedad. ¿Cuáles son? En casi todos los directos hablo de ellas. Una de las más utilizadas son dos, concretamente, la respiración diafragmática lenta, y podéis encontrarlo en, en YouTube, si lo buscáis así, respiración diafragmática lenta. Y si ponéis Jacobson, es una técnica todavía más potente, si la primera suavecita para ti, la segunda es súper potentísima, Jacobson, escrito con J. Si ponéis Jacobson Fernando Pena, lo vais a encontrar enseguida. Es las meditaciones, de las que hablan muchas de las personas que entrevisto, también puede ser algo que te ayude. ¿vale? Lecturas, volvemos un poquito al libro este, de las 10 claves del, del bienestar. Esto creo que puede ser algo que te puede ayudar. ¿vale? es Las lecturas que hablen de técnicas, de estrategias, de metodologías, te puede ayudar. Hay escuchar testimonios. Me encantaría de verdad que escuchaseis habitualmente testimonios de ansiedad para que digas, ostras, es que todo lo que dicen aquí en el canal de Fernando, todo esto me pasa. Entonces, estas personas dicen que llevan teniendo miedo a morirse desde que tenían 16 años y tienen 46. Se han pasado casi toda la vida teniendo miedo a algo que jamás ha sucedido. Voy a tener que preocuparme yo de que me vaya a morir, que llevo siete meses con ansiedad, con miedo a morirme y ahora voy a empezar a pensar 20 años que me voy a morir y luego al final todas estas personas fallecen de otra cosa que no es ansiedad porque la ansiedad no mata esa frase me gustaría que de alguna manera no te la tatúes no te la tatúes pero póntela en algún sitio en, en el frigorífico en la cocina en, en la mesilla de noche eh, junto al televisor Póntela para que tu mente la procese, la procese, la machaques ahí, de verdad. Vamos a escuchar algún mensaje más o a leerlo. Nos dice en el chat eh, Aguadico11, nos dice, mi miedo se creó un día en el trabajo cuando sufrí un mareo muy fuerte que me incapacitó durante días y empecé a creerme que lo perdería todo. Los siguientes meses desarrollé el resto de síntomas. La gente que tiene ansiedad o ataques de ansiedad suele ser por algo muy puntual, como comentas au, a Aguadico, como Aguadicoco 11, como comentas en el, en el chat. Eh, Aguadicoco nos dice fue un mundial por un mareo. Yo he tenido pacientes que su ansiedad partía de, eh, pues a lo mejor, levantarse con taquicardia, una pesadilla haber bebido alcohol la noche anterior y levantarse con una sensación de mareo ¿vale? por algo muy puntual y luego se vuelve como le pasaba al, en el cuento de por qué las jirafas no tienen úlcera que os comentaba hace un momentito pues se vuelve algo mucho más eh, crónico si no lo tratas Nos dice Domenica, me daba seguridad tener puesta la mascarilla. Explícanos en el chat un poco esto, Domenica, ¿por qué te daba seguridad tener puesta la mascarilla? Encontrabas que bajaba tu ansiedad? Háblanos un poquito de esto. Y sigo revisando el chat. Nos dice Swat en el chat, doctor, yo he visto un accidente, pero ya tenía depresión y a partir de eso no salí meses, solamente pensar salir, tenía taquicardia, temblores, sudores, lo pasé muy mal. Nos sirve de mucho este comentario que has puesto en el chat, Swat, porque nos lleva a reforzar lo que yo os acabo de decir ahora. Eh, las personas pasamos por situaciones que pueden ser traumáticas, pueden ser muy duras. Suat nos acaba de decir que vio un accidente y el cerebro con una intención de que sobrevivas y de protegerte empieza a generar alarmas, ¿Vale? alarmas de una manera muy concreta, es una activación de una parte del cerebro que se llama las amígdalas, que no son las de la garganta, vale, hay unas aquí en el cerebro que tienen el mismo nombre, las amígdalas, y esa zona en concreto hace que se active una serie de sustancias que son hormonas: adrenalina, noradrenalina, cortisol. ¿vale? A través de una comunicación que tienen con las glándulas suprarrenales, que son unas glandulitas que hay encima de tus riñones, se segregan en el torrente sanguíneo adrenalina, noradrenalina, cortisol y otras hormonas. ¿Fruto de qué? Fruto, pues eso, de un impacto, de un trauma, de una situación difícil o dura, de una situación en la que o bien has experimentado que te podías morir o bien has visto la muerte en otras personas o un sufrimiento extremo en otras personas. Y podríamos haber hecho como la cebra y una vez pasa esa situación seguir viviendo con tranquilidad. Pero el cerebro dice no, no, no, no, no, que yo quiero que sobrevivas. Y esto es una información que tenemos que conservar. Tenemos que conservar a buen recaudo y acceder a ella todos los días y todos los días. Vamos a encontrar un momento para pensar en eso que asociamos con la muerte. No vaya a ser que en algún momento sea verdad. Y todos los días el cerebro va a esa hucha, a ese cajón de las preocupaciones, lo abre, mira dentro del cajón y dice, uy, ya sé que esto estaba asociado a la muerte. Y eso puede ser, pues, conducir, por ejemplo, ver un accidente de tráfico, Mira, te os voy a contar una historia personal. Yo hace unos cuantos años estuve saliendo con, con una chica y esta chica. Eh, bueno, le salió un trabajo que estaba como a unos 15 kilómetros de Valencia, más o menos, y ella no tenía coche. Y yo en ese momento mi coche no lo utilizaba. Entonces dije, bueno, no te preocupes. Digo, cogete las llaves de, del mío o usa el mío sin ningún problema. Que no, para que esté ahí parado en el garaje lo, lo usas tú y... Y además si ¿sí te puede facilitar para ir al trabajo, perfecto. Y lo estuvo utilizando, pues yo creo que unos cinco meses más o menos. Le tenía un poquito de respeto porque no tenía mucha habilidad, pero bueno, como cualquier persona que no tenga mucha práctica en algo, pues le tienes respeto. Y un día me suena el teléfono y veo que era ella, contesto y digo, sí. Me dice, cariño, ¿estás en casa? Y yo, sí, sí, estoy en casa. Digo, puedes bajar y yo, ¿qué ha pasado? Y me dijo, con la me dijo con la voz temblorosa, es que acabo de tener un accidente. Y yo, ¡ostras! Claro, cuando te dice eso a alguien, ¿qué piensas? Piensas en lo peor, ¿verdad? Pues es lo que pensé yo, ¡ostras! Le pregunto, ¿dónde estás? Y me dice, justo detrás de casa. Y digo, sí, sí, vale, no te preocupes que ahora bajo. <clears throat> cuando bajé, pues estaba mi coche y justo delante había otro coche. Se ve que había golpeado por atrás el otro coche. Bueno, vale, os tengo que decir <clears throat> que el coche de adelante... No tenía absolutamente nada, absolutamente ningún rasguño. ¿Vale? Se ve que habían chocado al mío, se le había caído el, la de, el parachoques de delante, se le había golpeado así un poquito hacia, hacia abajo. Y, y, y ese era lo único que le, que le sucedía, que se le había caído el, el parachoques. Estaba súper temblorosa, estaba súper agobiada por eso que había sucedido al chico del coche de adelante que es un vecino de aquí de, de mi misma finca le pregunté bueno te ha pasado algo tu cuello está bien me dice no no no no me golpeó por atrás pero no tiene ni ni ni si le ha saltado la pintura ni está abollado, ni nada o sea que no os preocupéis que no hace falta hacer papeles y ella estaba bastante agobiada y asustada es verdad que en mi coche se le había caído un poquito el parachoques <coughs> pero no era nada especialmente grave tampoco. Y ella no tenía nada físico, nada, ni se le movió el cuello, ni nada de estas cosas que te preocupan a veces, un en, en que, que parece que no pasa nada y luego tienes molestias en el cuello. Ella no tenía absolutamente nada. Pues, fruto de este golpecito, ella dejó de conducir. Le, empecé, le, le eh, dio un, un miedo tan grande al coche a conducir, <coughs> que tomó la, la decisión de no hacerlo más. Y se buscó la vida para que compañeros suyos del trabajo la acercasen, para ir en un, en un tren, en un cercanías, en un tren cercanías que le obligaba a levantarse mucho antes y volvía a casa mucho después, pero todo eso para no conducir. Las personas cuando pasamos por situaciones que son difíciles o traumáticas, el pensamiento nos lleva a evitar, evitar, epil, evitar es la palabra que más ama tu cerebro para protegerte. Evita, evita, evita, evita por si acaso. El problema es que nuestro cerebro no es justo, no es justo. Si algo que te ha pasado que lo justo sería evitar esto, no sé si me veis, hay una distancia entre mis dedos muy chiquitita, el cerebro te dice no, no, evita eso y esto también. Ahora estoy separando más los dedos, no mucho más mis dedos. Evita esto también, por si acaso, porque esto se le parece. Y además evita esto, y separamos más los dedos, por si acaso, porque se le parece. Nuestro cerebro generaliza, por si acaso, porque si tengo que evitar algo, voy a mantenerme bien protegido entonces ella dejó de conducir y, y tú que me estás escuchando o algún familiar tuyo que tenga ansiedad también has evitado cosas por una situación traumática que te ha sucedido ese no es el camino te lo voy a decir así directo claro inequívoco ese no es el camino porque cuando empiezas a evitar eso es una cadena sin fin cuanto más lea cuanto más alimentes esa evitación más va a necesitar tu mente volver a, a evitar una y otra vez y cada vez más cosas y eso se va reforzando ¿por qué? porque cuando evitas te quedas tranquilo o tranquila si alguien te dice oye venga a este cumpleaños y tú sabes que en ese cumpleaños va a haber 40 personas y tienes ansiedad y dices no no voy te quedas en casa y cómo está tu ansiedad dices Uf, menos mal que no he ido ¿no? entonces la consecuencia de la evitación es que puedes encontrarte más tranquilo en casa solo. Entonces tu cerebro dice has hecho bien porque no ves lo que tranquilo que estás en casa solo. No ves que aquí estás en el sofá, estás leyendo un libro, estás viendo la tele, estás con el móvil. Si estuvieras en la fiesta con todas esas personas, a lo mejor te daría un infarto y, te, y tendrían que cuidar de ti y le arruinarías el cumpleaños. Otro de los miedos más frecuentes que tiene la gente es arruinar los planes a otra persona me decía otro paciente hace hace unos días me decía voy a irme con unos amigos a parís de bueno de viaje de, de, de amigos y es que es posible que les diga que no que no voy a parís porque tengo miedo de que me dé un, una de estas cosas mías con la ansiedad en parís y que les arruine el viaje aparte bueno pues nos ha salido un poco caro y tal a lo mejor nos tenemos que volver por mi culpa y eso haría que pierda mucho dinero mis colegas que tengan que dar explicaciones mejor no voy y a esta invitación te quedas en casa no vas a ese viaje y dices menos mal y luego se le suma otra y otra y otra y otra <ríe> Nos pregunta Raúl Díaz en el chat. ¿Es normal tener más salivación, Fernando, con ansiedad? ¿Es normal tener más salivación? Pues Raúl, lo normal sería lo contrario. Lo contrario, ¿vale? Sería tener menos salivación. Menos salivación. De hecho, bueno, eh, yo es posible que no lo sepáis, la gente que lleváis poquito tiempo en, esa, en, en este canal siguiéndome, pero yo soy el director del Instituto Europeo de Formación de Formadores. Aparte de todas las otras cosas que tengo por ahí, dirijo un instituto que se llama Instituto Europeo de Formación de Formadores. Y en nuestro instituto una de las cosas que hacemos es enseñarle a personas claves para hablar en público. Y hablar en público habitualmente genera nerviosismo a las personas o ansiedad. Y a las personas a las que les enseñamos les recomendamos que tengan una botellita de agua, como esta, una botellita de agua a mano. Me vais a permitir que beba aprovechando esto. ¿Por qué una botellita de agua a mano? Pues porque una de las reacciones que genera la ansiedad habitualmente es que reseca la boca. Hace que tengas menos saliva. Y claro, cuando vas a hablar en público, si notas que tienes la boca muy seca, como no tengas una botellita de agua, lo puedes pasar mal. Si son las primeras veces que hablas en público, pues es, es muy buen consejo el tener la botellita por si acaso. Incluso aunque lleves bastante tiempo, eh, como me ha pasado a mí ahora, cuando hablas solo durante un rato la boca tiende a, a resecarse. Entonces también es bueno tener esa botellita cerquita. <coughs> Nos dice Mauricio Hernández, nos dice, me decían que solo era ansiedad y trataba de tranquilizarme y me suministraban diazepam y me tranquilizaba. Bueno, es verdad que hay personas que pueden verse muy beneficiadas de los fármacos, como el diazepam, recetado siempre por un psiquiatra o por un médico especializado. Eh, es verdad esto. Eh, yo también aconsejo el eh, que tengáis además de las pastillas que tengáis recursos propios personales que son técnicas de relajación que os pueden aliviar esos momentos de ansiedad y que las tengáis entrenadas habituadas porque mucha gente hace esas técnicas de, de relajación técnicas de relajación y, y no las entrena entonces cuando hace falta que las aplique pues no le salen o no les surge efecto entonces es importante hacerlas pero eh, acostumbrarse a ellas, habituarlas. Nos dice Mauricio de nuevo, no quería salir de casa y me, me aislaba. Vamos a leer este mensaje de, de Sam, que parece interesante. Nos dice Sam, el cerebro nos engaña así a los ansiosos. Primero, supone. Segundo, evoca recuerdos. Si alguien dijo que Pepito murió de cáncer, te lo va a traer a la memoria. Tercero, etiqueta la situación. Cuarto, nos muestra un futuro catastrófico. Yo creo, Sam, que tienes a mucha gente Ahora aplaudiendo o haciendo así con el pulgar porque estamos muy de acuerdo con, con lo que has puesto en el chat. Tiene, tienes mucha razón en eso. Nos dice Libanesa de los Santos, nos dice Mauricio, a mí me pasaba lo mismo, no quería salir de mi casa, me quedaba en casa acostada sin ánimo ni nada. Sí, eh, por eso es importante la ayuda psicológica, el tratamiento, porque... Cuando una persona empieza a tener ataques de ansiedad de manera frecuente, le baja el estado de ánimo. Cuando le baja el estado de ánimo, esa persona hace lo mismo que dice el Ibanesa en el chat, que tiende a quedarse en casa. Si tiendes a quedarte en casa, tienes menos actividades de ocio y tiempo libre. Tienes más tiempo para pensar. Si tienes más tiempo para pensar, pues le vas a dar más vueltas a la cabeza y más vueltas a tu ansiedad. Entonces... Es importante y necesario que busquéis ayuda psicológica. Nos dice Cristian Andrés Cruz Suazo. Nos dice... Hola Fernando, un saludo. Mi madre es seguidora de tus vídeos. Ella sufre ansiedad desde Armenia, Quindío, Colombia. Pues un saludo para la madre de, de Cristian Andrés. Muchísimas gracias por por eh, seguirme, y bueno, espero que, que te sirvan, que saques en ellos algunas ideas, algunas pautas, y que también te gusten los, los comentarios y los testimonios de las personas, que es un poco mi objetivo, es el que, que la gente conozca que la ansiedad es algo muy común, muy muy común, si ponéis en YouTube, ahora, si ponéis en YouTube, testimonio de ansiedad, Fernando Pena. Vais a encontrar decenas y decenas y decenas de personas que cuentan su tes sus testimonios y vais a encontrar unas coincidencias tremendísimas entre sus testimonios. Es decir, que realmente la ansiedad no solo es frecuente, sino que la gente la vive de manera muy, muy, muy parecida y lo que ayuda a unas personas también le ayuda a otros. Por eso, si con que veáis cuatro, cinco seis testimonios, vais a quedaros con la idea de que lo que a ti te pasa le sucede a mucha gente y, por otra parte, de cuál, cuál es el camino que debes de tomar, de qué es lo que debes hacer, de cuáles son las herramientas o las estrategias que debes de practicar. Nos dice... Eh, Mauricio, de nuevo, nos dice... Lo malo es quedarse y no hacer nada. Es lo que quiere tu cerebro y sigues muy mal. Sientes que el techo cae encima de ti y lo pasas mal. Nos dice Leonardo González en el chat. Nos dice Fernando, el ejercicio físico es muy bueno para la ansiedad. Eh, creo que has dado en el clavo que aciertas mucho con lo que dices. Es verdad, Leonardo, creo que el ejercicio físico... Es muy bueno para deshacerte de la ansiedad, para disminuir los síntomas. Es un, una buena costumbre, un buen hábito. Mirad, sobre todo por una cosa que es curiosa. Mucha gente os dirá, el ejercicio físico segrega endorfinas que generan sensación de placer. Vale, eso es cierto, pero ese no es el principal motivo por el que yo creo que el ejercicio físico puede ser beneficioso. ¿Se te ocurre cuál puede ser el motivo? Te voy a dejar un ratito para que lo pienses. ¿Cuál puede ser el motivo por el cual el ejercicio físico es muy beneficioso para reducir los ataques de ansiedad o las crisis de ansiedad o crisis de pánico, como se, como se llaman también? Si se te ocurre, lo pones en el chat y a ver quién acierta. Porque esto es algo que yo llevo viendo muchísimos años en consulta y, y yo llegué por lo menos a esta conclusión que os voy a decir en unos minutos. ¿Cuál crees que es? Si estás viéndome desde tu celular, desde tu teléfono móvil, puedes escribirme también en la respuesta, en el chat y, por supuesto, desde el ordenador. Nos dice Silvia, cansa y eso hace que no estés tan alerta. Es cierto lo que dices, pero no es la respuesta que buscábamos, Silvia. <ríe> Inténtalo una vez más. Nos dice Emily, baja la hormona del cortisol. Vale, eso, eso puede, puede ser cierto, pero tampoco es lo que, la respuesta que buscábamos. Vamos a ver. Nos dice Natalia, porque permite experimentar la sensación de avance a pesar de los estados transitorios de ansiedad. No sé exactamente a qué te refieres Natalia con sensación de avance, pero no es exactamente la respuesta que buscábamos tampoco. A ver, ¿Por qué es bueno el ejercicio, el deporte? Es, Natalia, es cierto lo que has dicho, ¿eh? pero no es, no es justo la respuesta que buscaba ahora. Nos dice Raúl, ¿no rendimos? Venga, va, Lo que sois muchísima gente en el chat ahora en directo, en los diferentes canales. Hay mucha gente viéndolo. Nos dice Evelyn, eh, pa Evelyn Patricia, porque activa las hormonas de serotonina y dopamina? Evelyn, es cierto lo que has dicho, pero tampoco es la respuesta que estaba esperando. No es esa tampoco. ¿Por qué el ejercicio físico es bueno para la gente que tiene ataques de ansiedad? ataques de pánico o crisis de angustia venga alguien que se anime a acertar nos dice eh, michelle rua bustamante nos dice porque distrae tu mente <risa> tampoco es eso eso es cierto eso es otra ayuda de hecho todo lo que estáis diciendo es parte de los motivos pero no es lo que yo considero la clave nos dice Lucy, intentándolo, porque relaja los músculos. Tampoco es la respuesta que buscábamos. Porque canaliza la ansiedad, nos está diciendo Leonardo. Tampoco es. Está costando, ¿eh? Me está gustando porque pensaba que ibais a acertar a la primera, pero no. A ver... Porque baja la tensión. <ríe> no, tampoco es esa la respuesta acertada. <ríe> A ver qué nos dice Natalia. No intenta de nuevo. Es que una rutina de actividades físicas se compone de una serie de actividades y luego de alguna compleja. Se puede elegir seguir con la siguiente y por eso no pasa nada. No, no es, no es tampoco por eso. <risa> a ver, vamos a... Tiene que ver un poquito con esto que está diciendo Beto Azamar en el chat, pero quiero que lo expliquéis un poquito más. Dices, bueno, porque activa tu cuerpo y la mente lo sigue al cuerpo. Vale, pero va, va, va por ahí la cosa, va por ahí. Va por ahí. Nos dice Michelle, porque respiras de manera rítmica. Eso es cierto también, pero no es la clave que buscamos. Nos dicen, si ¿sí podemos repetir la pregunta. Sí, la, la pregunta es, ¿por qué el ejercicio físico es bueno, es muy bueno, desde mi experiencia al menos con los pacientes? Porque es muy bueno para la gente que sufre ataques de pánico o crisis de angustia o crisis de ansiedad porque el ejercicio físico es muy bueno nos dice su ley porque nos ayuda a eliminar las toxinas del cuerpo <risa> no es tampoco su ley la respuesta está costando muchísimo ¿eh? está costando una barbaridad Mira, me estoy empezando a divertir porque <risa> pensaba que iba a ser mucho más fácil esto silvia nos dice desde facebook el deporte salud mental. Sí, pero eso no, eso no nos sirve tampoco, Silvia. Nos dice Domenica, porque oxigena la sangre. <ríe> no, tampoco es esta la respuesta correcta. Porque crea nuevos neurotransmisores, tampoco es esto. <ríe> Leonardo ya se rinde. <ríe> Te ancla, nos dice Natalia, porque te ancla al presente. No es eso tampoco. <risa> porque mejora tu autoestima, nos está diciendo Michelle. Tampoco es eso. Porque libera cortisol. Tampoco. No, no, no, no. <risa> A ver, para conocer la respuesta correcta, tenéis que centrarnos en una parte de, de la charla que os he dado ya, que llevamos ya un ratito. A ver, ¿lo intentamos de nuevo ¿Alguien? Porque libera adrenalina. Tampoco es eso. No, no, no, no, no. no. Repito la pregunta para la gente que os estáis incorporando. Para ver si la acertáis. Porque el ejercicio físico o el deporte es muy bueno para la gente que tiene ataques de pánico o crisis de ansiedad. Bueno, tenemos una respuesta acertada en el chat. Porque es como disparar al peligro se parece. Disparar del peligro. Pero Miriam, quiero que lo expliques un poquito porque no sé si has acertado o no. Pero creo que sí. Explícalo por favor un poquito en el chat. ¿Qué es lo que quieres decir? Porque va por ahí. Eh, Patro nos dice porque re relaja la el cuerpo y la mente. No, no es porque relaja. A ver, sí que lo relaja y todas son respuestas acertadas. Pero no es la más importante. Porque sudas... Nos dice, su, nos dice Lucy. ¿Tampoco es la respuesta correcta? Natalia lo intenta de nuevo y dice, porque desvía la atención de los síntomas específicos de la ansiedad, permitiendo que fluyan. No, tampoco es eso. No es que te olvides de los síntomas de la ansiedad. Porque mejora el estado anímico y ayuda a dormir. Eso también es cierto, pero no es lo que estamos buscando. <risa> Bueno, voy a hacer una cosa. Como es, veo que está siendo difícil, a, a quien acierte esto, le voy a regalar un curso gratis de, de psicología de todos los que tiene la Asociación Española de Psicología Sanitaria. ¿Vale? A quien lo acierte, quien lo sepa explicar, nos dice Domenica, porque genera confianza en uno mismo. No, no, no, no es eso. No es porque... A ver, sí que genera confianza, pero no es esto. <risa> Vamos a ver A Patro le está dando ansiedad Nos dice en el chat Dilo porque me está dando ansiedad Nos dice Emily La amígdala ya no está en alerta eh, No, tampoco es por eso Porque libera dopamina y sube la serotonina Tampoco No, no, no, está, no estamos acertando. ¿eh? Repito, la pregunta es ¿por qué el deporte es muy bueno para la gente que tiene ataques de ansiedad o crisis de angustia? Porque libera endorfinas que bajan los niveles de ansiedad. No, no, no es por eso. A ver, es por eso, pero no es lo más importante. Porque genera dopamina. No, no tiene que ver con las sustancias. No tiene que ver con las hormonas. O sea, las respuestas que tengan que ver con las hormonas no las deis más. Porque sí que es cierto todo lo que decís, pero no es lo que estamos buscando. No es lo más importante. Nos dice... Tu cuerpo siente que se está alejando de la ansiedad. Mm, tampoco es exactamente eso. Tenemos un acierto. Tenemos un acierto. <ríe> bien, bien, bien. Nos dice Fabricio de Lic. Las sensaciones se parecen a los síntomas ansiosos y nos dejan de impresionar. Muy bien, esto es la respuesta que estábamos buscando. Justo esta. La voy a explicar ahora de manera detenida, pero es justa esta. Eh, Fabricio, como comentaba, las personas que, que acertasen, eh, te regalo un curso gratis de psicología. Mándame un correo, Vale, aquí te pongo mi correo, fernando@cop.es, y a vuelta de correo te regalo un curso gratis de psicología. De todos los que tenemos en la Asociación Española de Psicología Sanitaria, que échale un vistazo, son... Vale, En esta página web tienes un montón de cursos, te llevas de regalo, como lo prometido es deuda, te llevas de regalo uno. Y voy a, voy a explicaros ahora por qué la respuesta de Fabricio es la que considero más acertada. Vamos a ver. Es esta, porque las sensaciones se parecen a los síntomas ansiosos y nos, deja, y nos dejan de impresionar. Vale, voy a explicar esto. Eh, mira, una persona que ha tenido un ataque de pánico. El pensamiento que tiene, sabéis cuál es, porque lo venimos hablando durante todo este rato. El pensamiento que tiene es, esta sensación del cuerpo me va a matar, ¿verdad? Me va a dar un infarto, me va a dar un ataque al corazón, me va a matar. Esta sensación de ansiedad me va a matar. A lo largo de este directo, yo repetí mil veces, la ansiedad no mata. ¿Por qué lo repetí mil veces? Porque la gente que tiene ansiedad se tiene que meter eso en la cabeza, que la ansiedad no te va a matar. Pero es verdad que la gente que tiene ataques de ansiedad ha tenido unos, una sensación de opresión en el pecho, una sensación de taquicardia, el corazón le va a, a, le va a prisa y empiezan a pensar, esta taquicardia me va a matar. Y luego, fruto de eso, pasa algo que hemos explicado ya. ¿Qué es eso que pasa? Que la gente que ha pasado por un ataque de pánico, una crisis de angustia, empiezan a evitar hacer cosas, ¿verdad? Y es la evitación lo que incrementa el problema, lo que levanta muros, barreras. Antes os decía... Una persona que evitaba ir a una fiesta de cumpleaños porque en esa fiesta había 40 personas. ¿vale? Empiezan a evitar. ¿Por qué? Porque la persona piensa, si voy a la fiesta de cumpleaños, a lo mejor tengo taquicardia. A lo mejor me sube la ansiedad. ¿Y qué pasa en su cerebro? Que asocian la sensación física con la muerte. Con, si no toco si taquicardia, me puedo morir de un infarto. Porque la ansiedad me puede matar. Entonces, si noto sensaciones físicas de ansiedad, para mí sensaciones físicas de ansiedad igual a infarto. Para mí una sesión, sensación de opresión en el pecho igual a muerte. Entonces, ¿qué hacen estas personas que han pasado por un ataque de angustia o de ansiedad? Empiezan a evitar, evitar, evitar. ¿Para qué? Para no tener esas sensaciones. Por ejemplo, evitan Subir por escaleras. ¿Vale? Evitan subir por escaleras. ¿Por qué evitan subir por las escaleras? Porque la gente cuando sube escaleras, el corazón le va más fuerte. A lo mejor formaban parte del equipo de fútbol sala de su ciudad. Pues evitan ir a jugar al fútbol sala. A lo mejor entrenaban a correr. Evitan entrenar a correr. ¿Por qué? Porque todas esas cosas generan sensaciones físicas y la gente que tiene ataques de ansiedad las sensaciones físicas las tiene asociadas ¿a qué? a me voy a morir, eso es por eso la gente evita sensaciones físicas uy, que se me cae el ordenador dentro del protocolo de tratamiento dentro del protocolo de tratamiento en la consulta de psicología tengo que analizar ¿Qué sensaciones físicas está evitando el paciente? ¿Y, cuando, y qué cosas ha, ha dejado de hacer que antes hacía? Entonces la pregunta que yo os hacía hace un ratito, que ha generado toda esta polémica, es ¿por qué es bueno muy bueno el deporte para las personas que tienen eh, crisis de ansiedad o crisis de angustia o ataques de pánico? Que es lo mismo. ¿Por qué es tan bueno el deporte? La respuesta, como nos dice Fabricio, es... Porque genera sensaciones físicas y las sensaciones físicas que genera el deporte, ¿cuáles son? Bueno, pues cuando haces deporte, casi cualquier tipo de deporte, algo que vas a notar es que el corazón te va más rápido, ¿verdad? Si juegas al fútbol, al, al baloncesto, al tenis, al squash, a lo que sea, casi, casi todos los deportes o la mayoría de ellos activan el cuerpo, hace que se noten más las sensaciones. Y cuando se notan las sensaciones más, esas sensaciones de taquicardia o de respiración rápida, hiperventilación, sensación de que el cuerpo entra en calor, sensación de sudoración, todo eso, experimentándolo, le estás diciendo al cerebro, ¿ves cómo no pasa nada por tener estas sensaciones? Entonces, si alguien que tiene ataques de pánico crisis de ansiedad, se acostumbra a hacer deporte de manera cotidiana y frecuente, lo que está haciendo es experimentar sensaciones físicas intensas todos los días. Y el resultado es que le disminuye el miedo a las sensaciones físicas. ¿Por qué? Porque las está experimentando con tanta frecuencia que su cerebro por fin escucha la verdad y empieza a darse cuenta de que no pasa nada, de que no pasa nada ...por tener sensaciones físicas. Esto no solo pasa por jugar al fútbol un día... ...o por ir en bicicleta un día... ...o por salir a correr un día. El cerebro hay que machacarlo mucho... ...con la idea de estas sensaciones físicas. Es un día y otro día y otro día y otro día... ...y cuando han pasado tres semanas, un mes o dos meses... ...en los cuales la persona ha hecho deporte... ...de manera sostenida en el tiempo... ...el cerebro empieza a disminuir el miedo... A la, el corazón fuerte empieza a disminuir el miedo a la sudoración a la presión en el pecho porque se ha acostumbrado a ella una persona que no vaya a terapia y que no practique deporte que haya tenido un ataque de ansiedad muy fuerte y muy potente probablemente seis meses después esté todavía evitando tener sensaciones físicas Probablemente un año después esté todavía evitándolo y probablemente 6, 7 o 10 años después puede todavía estar evitándolo. ¿Se entiende? Me comentáis en el chat si se, si, se, si se ha entendido, si os parece razonable esta explicación, si os parece comprensible, me lo comentáis. Uy, me dice Beto que no es correcto. Bueno, no sé si me lo está... Como no he leído todo el chat, no sé si me lo estás diciendo a mí o si estás eh, contestando a alguna otra pregunta. Algún otro comentario. Bueno, como veo, como veo muchas cosas en el chat ahora, eh, no, no sé en qué parte del... De la conversación ha aparecido eso. Ah, vale, porque nos estás diciendo, yo tengo una amiga que es muy ansiosa y hace mucho deporte y su situación no es mejor. Claro, es que tenemos que tener en cuenta una cosa. Yo estaba hablando de los ataques de pánico o crisis de ansiedad. Hay gente que es muy ansiosa porque tiene, por ejemplo, ansiedad generalizada. La ansiedad generalizada es una cosa diferente a los ataques de pánico o crisis de ansiedad. Hay gente que es muy ansiosa porque tiene algún otro tipo de problemática. ¿vale? Puede ser un trastorno obsesivo compulsivo, unas fobias, una hipocondría... Bueno, hay muchos tipos de ansiedad. Yo estaba hablando específicamente de los ataques de pánico. Eh... Y en segundo lugar el hacer mucho deporte no es una terapia en sí ¿vale? que no quiero que os quedéis tampoco con esta idea yo he hablado de hacer deporte es una ayuda pero la terapia no es el deporte o sea, una persona que tenga ataques de pánico puede salir a correr todos los días durante una hora y a nadar durante una hora y eso no va a solucionar probablemente sus ataques de pánico porque el deporte no es una terapia ¿vale? la, la terapia la lleva un psicólogo o una psicóloga en algunas ocasiones con ayuda farmacológica recetada por un psiquiatra. Y, mira, hablando de llover, darme un segundito porque se ha puesto a llover muchísimo. Un momentito. Vale, gracias por esperar. Nada, os decía que la, la terapia no es hacer deporte, la terapia es la psicoterapia y la farmacoterapia, eso es el grueso de la terapia. Lo que estábamos hablando es de que, ay, ¿por qué ayuda, por qué ayuda la terapia, por qué favorece el, el avance. Mm. Vamos a seguir respondiendo a alguna pregunta. Nos dice, por ejemplo, Loren... Nos dice, ¿es normal el dolor de cabeza varios días? Sí, podría ser normal el dolor de cabeza porque la ansiedad, una de las cosas que hace es que aumenta la tensión corporal. La tensión muscular, corrijo, la tensión muscular. Dentro de los la tensión muscular, pues aumenta la tensión de los músculos de las costillas, los que hay entre las costillas, que son los músculos intercostales. Eso genera la sensación de falta de aire o dificultad para respirar. También aumenta la tensión, por ejemplo, de los músculos de las piernas, aumenta la tensión de los, de los músculos de los brazos y aumenta la tensión de los músculos de la cabeza. Aumenta la tensión de todos los músculos fruto del efecto de la adrenalina y la noradrenalina, que son dos hormonas que están muy vinculadas con la ansiedad. ¿Qué pasa cuando aumentas la tensión de los músculos de la cabeza? Pues que te da una cosa que se llama cefaleas. ¿Vale? Que tienes dolores de cabeza. Hay cefaleas tensionales que están muy relacionadas con el aumento de la tensión muscular. Entonces la respuesta sería que sí, que puede la ansiedad te puede llevar perfectamente a tener dolores de cabeza, dolores de estómago, dolores en las lumbares o en la espalda. Todas estas cosas son cosas que yo he escuchado con mucha frecuencia en la consulta. Eh, nos dice Swat... Yo en el gimnasio me sentía muy bien. <ríe> Perfecto. Perfecto. Es muy recomendable. Nos dice Marisol. Yo me encierro y lloro. Siento que algo me va a pasar y me siento muy mal. No me dan ganas de hacer nada y pierdo mucho el apetito. Bueno, pues vamos a ir cerrando este directo. Llevamos ya dos horas y diez minutos de directo en el que os he, os he hablado de, de ansiedad. ¿Quieres saber un poquito más de ansiedad? Pues échale un vistazo a, a este libro. Clavesdelansiedad.com es la página web en donde se, se está ofreciendo este libro, Clavesdelansiedad.com. Te animo a que eches un vistazo, lo puedes coger en, en digital, o sea, te lo puedes eh, comprar en digital o en papel aquí en España. Creo que te puede ayudar. El primer capítulo es de este, de este libro que saqué hace un mes. Está dedicado precisamente a la relajación de la mente. Creo que te puede resultar de muchísimo interés. Y nos vamos despidiendo ya, porque ya llevo un ratito con vosotros. Para mí es un gusto, de verdad. Oye, de, si, si es la primera vez que estás aquí conmigo. Hablo de, de psicología en el canal. ¿Qué te gusta la psicología y, y te apetece aprender de ansiedad, depresión, trastornos psicológicos, autoestima, terapia de pareja? Pues nos vemos en otra ocasión. Si te suscribes, tu celular o tu teléfono móvil o bien tu ordenador te avisará cuando esté haciendo directos. Normalmente hago directos todos los, los lunes a partir de las 9 de la noche, hora peninsular de España. ¿Que estás en Latinoamérica? Pues viene a ser tu mediodía o primeras horas de la tarde, depende un poquito del país en el que estés. Es posible que sean a lo mejor las 3 o las 4 de la tarde en tu país. ¿Que te quieres unir al directo y participar en el chat? Pues ya has visto pues, que aquí es una interacción, es una conversación. Y, y si te has suscrito y participas en el chat me alegrará porque normalmente me fijo en vuestros nombres y cuando veo que participa alguien que ya ha participado en, en directos anteriores, pues me dais una alegría. Hoy hemos tenido ya bastantes personas que habéis estado en directos anteriores y aunque no os nombre a todos, porque hay ahora muchísima gente en los diferentes chats, pues eh, la verdad es que me alegra mucho que estéis aquí. Y, y desde un montón de sitios. Eh, desde Suecia nos está diciendo que que nos está viendo Beto, por ejemplo, pues desde tenemos a gente de, de diferentes partes del mundo, nos está preguntando, Domenica, cómo se llamaba el libro. Creo que dices este, es las 10 claves del bienestar. A ver, las 10 claves del bienestar. Ahí está, ¿vale? Y, y nada, si, si eres nuevo, suscríbete al canal si te apetece y, y si eres habitual, nos vemos en el próximo directo. ¿vale? Te mando un besazo. Disfruta mucho de lo que queda de día o de noche y nos vemos pronto. El lunes no me falléis, ¿vale? El lunes estamos. Chao.